Buenos días. Bueno, muchísimas gracias a todos por la espera. Discúlpenos, pero entenderán que siempre hay algunos temillas tecnológicos que se salen de nuestro alcance. Mi nombre es Paola Casallas y quiero darles la bienvenida a este espacio de capacitación de Preventic, la Política Pública del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy queremos hacer una capacitación muy importante para todos nuestros ISPs, como es el de reportes de información. Como muchos de ustedes saben y recuerdan, a finales de este mes tendremos el vencimiento de, una de, de varias de estas obligaciones que incluyen reportes de información. Y por eso es que hemos creado este espacio virtual, porque queremos eh, estar directamente con ustedes, aclarar sus conceptos, resolver inquietudes y resolver las preguntas que tengan para que el cumplimiento de esta obligación sea exitoso. Mientras vamos dando espacio para que más personas se unan, eh, les quiero contar la dinámica que tendremos el día de hoy. Primero tendremos el saludo de la ingeniera Natalia Abril. Ella es asesora del despacho de la ministra y en la capacitación nos acompañará el ingeniero Jorge Ruiz de la mesa de servicio, quienes van a estar al pendiente de todas sus preguntas, um, de todas las necesidades que ustedes tengan de, de conocimiento en la mañana de hoy. Al chat del de evento les estaré enviando en el transcurso de la capacitación, un link para que ustedes por favor nos ayuden a responder la encuesta de satisfacción de este evento. Eso nos permitirá tener, uno, la lista de asistencia de las personas que y de las empresas que se conectaron el día de hoy, pero también nos va a permitir saber ustedes qué necesidades tienen eh, de capacitación, si necesitan un espacio mm, personalizado para hablar de otros temas o para otro tipo de capacitaciones. Entonces, para no alargarme más, sabiendo que hicimos esperar un par de minutos, le voy a ceder la palabra a la ingeniera Natalia Abril, que nos va a saludar en la mañana de hoy. Natalia, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Eh, pues un saludo cordial para todos los proveedores de Internet que nos acompañan en esta capacitación. Eh, de parte del Ministerio, pues eh, nosotros queremos fortalecer la industria a través de todos los proyectos que vamos a hacer de Conectividad, pero también, digamos, aplicando la política pública de preventir con la autorregulación de parte y de cada uno de ustedes. Por eso los invitamos a que hoy hagan sus preguntas en relación a, a los reportes de información. Eh, y la idea es que esta capacitación quede grabada para que ustedes puedan, en el momento en que vayan a reportar, si tienen alguna duda o, o quieren, pues, volver a retomar parte de la capacitación, lo puedan hacer. Ustedes saben que desde el ministerio están eh, dispuestos los canales de atención y les pedimos que, por favor, tomen atenta nota y, pues, cualquier eh, mejora, sugerencia, nos la hagan saber eh, para poder apoyar los procesos de ustedes. Entonces, bienvenidos a este espacio de capacitación. Eh, le voy a dar entonces eh, la palabra al compañero que arranca con la capacitación. Natalia, muchísimas gracias por este saludo de bienvenida. Eh, para las personas que nos están preguntando si la capacitación va a quedar grabada, sí, a partir de mañana van a encontrar en, en el YouTube, en el canal de YouTube del Ministerio, eh, esta capacitación. Entonces, bueno, vamos a poder compartirles el link eh, para quienes no pudieron verla en, en tiempo real. Eh, y si me dan un segundo, ya vamos a conectar al ingeniero Ruiz. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Ruiz. Eh, bueno, Jorge Andrés Ruiz, analista de ingeniero de la mesa de servicio sectorial. Eh, en, este caso, bueno, en este caso, el día de hoy, vamos a hacer la presentación eh, del funcionamiento y de los procesos básicos eh, a la hora de reportar la información pues, en esta plataforma por el Ministerio, pues, que es la plataforma ECA. ¿sí? Entonces, eh, como lo comentaban pues, las ingenieras, en este caso pues, la idea es darles a ustedes un, un vistazo en general de cómo es el procedimiento de cómo funciona la plataforma, dónde están las plantillas, dónde están los reportes de información y pues. Eh, más adelante haremos un, un ejercicio de pronto de prueba para verificar qué datos se necesitan, cómo se debe reportar y pues todo este tipo de elementos a la hora de el reporte. Como lo comentaban eh, estos formatos, la mayoría que en este caso son para nuestros proveedores ISPs, de Internet, eh, pues vencen el 30, la mayoría 30 de abril. Pero otros pues tienen más más tiempo que ya lo iremos verificando y le iremos pues, consultando como tal. Entonces voy a hacer. Presentación de la. Voy a compartirles la pantalla. En este momento entonces vamos a dar inicio en, pues con esta capacidad de reportes de información da por Preventic. ¿sí? Entonces. El contenido del día de hoy vamos a validar unas generalidades básicas, pues en este momento de qué resoluciones, qué plantillas y demás elementos hacen parte, pues como del, del flujo de trabajo a la hora de, de hacer la consulta y pues, de los procesos y ¿sí? vamos a hacer una validación de cómo se hace la creación del usuario y la contraseña de pues de esto de la plataforma Ecam, de cómo cada quien puede crear y pues en este momento acceder a la plataforma ¿sí? Vamos a hacer un esbozo también de los formatos que les corresponden a los operadores ISPs, ¿sí? de las diferentes resoluciones que en este momento están en vigencia. Vamos a verificar también la estructura de los formatos eh, en este en este campo. Vamos a ver qué información contienen la mayoría pues de los formatos. Vamos a, a verificar y pues de encontrar con ejemplos, como les comentaba, eh, de cómo de cómo son y cómo se diligencia en cada información de cada formato. Vamos a verificar el calendario de los reportes, también en este caso, pues qué periodos, qué fechas, si son trimestrales, si son anuales, eh, este tipo de elementos. Y pues vamos a hacer una prueba de carga para verificar cómo es el procedimiento que deben realizar, pues en este momento, el momento de hacer el cargue y pues, el reporte de la información. Entonces, como les comentaba, vamos a dar un voz inicial de la normatividad, en este caso dada por la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, que es la CRC en donde en la resolución 5050 -50 hace un consolidado general de todos los formatos y resoluciones que estaban en vigencia, eh, pues hace como una, un consolidado, ¿sí? Donde nos muestra todos los reportes, todos los índices de, de, de, de las plantillas y de los formatos que les aplican para todos los operadores, ¿sí? Eh, es un documento un poco extenso que eventualmente a la hora de hacer la consulta puede generar confusiones y, y a la vez pues también... Eh, pues poco entendible, ¿sí? Sin embargo, pues es un resumen que generalmente se, se puede evidenciar y lo encontramos en la página de Colombia TIC, ya lo vamos a revisar también. La resolución 6333 del año 2021, sí, básicamente es como la resolución que nos cobija más que todo a nuestros operadores de ISP, en donde pues tenemos la mayoría de formatos que son los que se deben presentar. Eh, esta resolución, pues como se indica, se um, salió en vigencia el año 2021. Y la mayoría de formatos empezaron a regir desde el primer trimestre del año 2021, pues en ese año puntual. Ahora, eh, la solicitud y creación de usuarios en el momento de la plataforma. Entonces, hay dos, bueno, básicamente cómo funciona el procedimiento. Eh, ustedes como operadores ISPs al momento de hacer o solicitar la creación de su usuario en la plataforma eica que es el registro de herramienta de carga y gestión de información, eh, se pueden solicitar de dos maneras. ¿sí? Uno, enviándole un correo a la mesa de servicio sectorial, arroba mintic .go eh, indicando, pues, en este caso, los datos de su, de su empresa, el número del mito, razón social, y, y solicitando esto. Entonces, en el correo pueden escribir, muchachos, solicito por favor la habilitación eh, de mi usuario en la plataforma ECAM. ¿Qué datos se necesitan? Eh, el formato que pues mesa de servicio les puede compartir o ustedes lo pueden descargar también de la página en este caso de la página del CIUS permítame yo les voy a mostrar un segundo Bueno, entonces desde su navegador de preferencia podemos hacer la consulta. En este caso. Eh, Cómo podemos buscarlo entramos en el navegador, pues como les comento, si quieren buscamos Google. Entramos a Google y vamos a escribir la palabra Sius. S I U S T. U S T le damos buscar vamos a entrar al primer enlace en este caso en. Eh, que es el sistema de información unificado del sector de las telecomunicaciones. Cuando ingresemos, nos va a arrojar este esbozo principal, que es la página pues, que se manejaba anteriormente para el reporte de las contraprestaciones. Anteriormente se hacía el, el reporte de la información pues, por esta herramienta. Sin embargo, pues, con la actualización de la plataforma ECA, eh, pues, se pudo actualizar y digamos que se ha arreglado un poco ya esta página como tal. Sin embargo, en, la, en este entorno principal pues, encontramos un mensaje de bienvenida. En donde pues, nos da el bien, el la información, el sistema de información y demás qué vamos a validar nosotros eh, acá en la parte del formato de solicitud de cambio de cancelación de códigos, que es donde está el formato como tal que debemos diligenciar nosotros como operadores, simplemente le damos un clic acá. Nos va a arrojar esta consulta de biblioteca y acá donde dice formato adjuntos eh, vamos a encontrar el formato. ¿sí? Este es un archivo en Excel. Básicamente eh, se consolida pues, la información de qué es lo que debemos reportar, cómo se debe diligenciar y demás. Permítame, voy a abrir el formato. Y vamos a verlo. Cómo es el, el, la dinámica del formato como tal al momento de la creación. Entonces, eh, encontramos unos datos básicos de la empresa. ¿sí? Un esbozo principal, formato de asignación, cambio, cancelación de código CIUS, que pues, se puede asimilar que es el mismo ECA. Aquí nos da un mensaje en donde nos, nos recuerda el correo a donde debemos remitir el, eh, la información una vez diligenciada, que es mesa de servicios sectorial arroba minti .go .co, valga la redundancia. Y entonces, entonces ¿qué datos o qué, qué información le solicita la mesa de servicios al momento de que ustedes puedan crear su usuario? Pues los datos básicos, que es el ítem número uno, en donde debe ir el nombre completo pues, de la empresa, el que aparece registrado en la plataforma de registro TIC, en la página del RUES, como quedó registrado en la Cámara de Comercio, el NID con el dígito de verificación, ¿sí? en este caso eh, suele suceder que eventualmente solamente colocamos los nueve primeros dígitos y pues sí se requiere que la información sea completa al momento de hacer la solicitud del usuario. El teléfono, el teléfono pues de la empresa como tal, si tenemos fax, pues colocamos el número del fax, el departamento y el municipio, pues de dónde estamos eh, operando, en este caso, o dónde está consolidada la empresa, la dirección, y pues en este caso la primera ítem son cinco o seis partes básicas de información que es lo que se solicita lo importante eh, al momento de crear el usuario nos vamos con los datos del usuario que es el ítem número dos el nombre completo como tal de la persona que se le va a solicitar sin embargo quiero hacer un énfasis eh, en el cargo sí al momento de hacer el registro de la información o bueno la creación de los usuarios qué datos y qué y qué cargos como tales acepta la plataforma sí Inicialmente eh, se tenía eh, pues consolidado cuatro, que básicamente son los que la plataforma acepta. Que ¿Cuáles son? Representante legal, ¿sí? en este caso cada empresa debe sí o sí tener un representante legal. Y al momento de hacer la creación, sí o sí tiene que enviar este dato principal, el del representante legal. Y eh, de segunda opción, ¿sí? se puede crear o un revisor fiscal o un contador. Estos dos al momento de hacer la creación de su empresa, si no tienen acceso a la plataforma, eh, se requieren para que la mesa de servicio sectorial al momento de hacer la, la creación, pues pueda enviarles la información con los datos del representante y de la persona que están enviando, si es el contador o el revisor fiscal. Sí o sí, estos dos usuarios se deben crear, se deben enviar para poder crear la empresa. Ya una cosa distinta, si ya tenemos acceso a la plataforma, sin embargo, por un uso de tiempo de inactividad que a veces pasa después de dos, tres meses, eh, la plataforma inactiva el usuario, más no lo elimina, simplemente lo inactiva por temas de seguridad. Este formato eh, igualmente se tiene que reenviar a la mesa de servicios solicitando la reactivación, pues como tal. Sí, pues ya simplemente con los datos del usuario, eh, sin tanta um, ya les comento qué más se solicita al momento de hacer la creación y demás. Entonces, en el ítem 2, como les comentaba, el nombre completo de la persona que está haciendo en este caso la, la creación del representante legal o el contador o revisor fiscal. Eh, el documento pues, de identidad, si es cédula, cédula extranjería, pues ya depende de cada, de cada usuario la dirección pues en este caso la dirección de donde está ubicada puede ser la empresa o la residencia pues de la persona no hay ningún inconveniente el correo el correo es muy importante porque al momento de hacer la creación del usuario la plataforma de ECA asocia ese correo y ahí es donde envía tanto los reportes de información como las notificaciones que realicen y pues eventualmente de primera les va a enviar el correo eh, perdón la contraseña al momento de hacer la creación, entonces el correo es es muy importante que por favor se diligencie pues de manera adecuada que coincida con los correos de dominio ya sea Hotmail, Gmail, el que tengamos, digamos que no hay una una restricción de correos, ¿sí? y puede ser un dominio también pues de la empresa al momento de hacer esta creación, pero pues que sea un correo que esté activo y que funcione, porque pues al momento de la creación pues va a quedar ahí ese esa esa información reposada, el departamento, teléfono, pues la extensión, el número de contacto celular y abajo nos solicita aquí tarjeta profesional. Como se comenta en paréntesis, bueno, ahí en, en, en, en las comillas está contador o revisor fiscal. Este campo de tarjeta profesional solamente le aplica a los operadores que pues, en este caso el cargo vengan con contador o revisor fiscal. ¿sí? Si yo creo mi, mi usuario con el representante legal, no es necesario y no se debe eh, diligenciar ese campo, sino solamente exclusivo para contador y en este caso el revisor. En esto como los datos de información. Ahora, eh, en el ítem número 3, que lo tenemos aquí en esta parte de abajo, encontramos los datos y servicios que en este caso la pres, eh, presta la empresa. ¿sí? Entonces, como operadores ISPs, que básicamente al momento de hacer la solicitud en la plataforma de registro TIC, nos habilita los servicios de valor agregado. Y en este caso, pues Internet fijo sí ya si tenemos otros servicios adicionales como televisión eh, son portadores y demás, pues ustedes los pueden marcar según según lo lo tengan registrado, pero pues hago el hago la aclaración de que los servicios que se marcan acá son los que deben estar registrados en la plataforma de registro TIC, sí, porque pues, se hace el cruce de información y eventualmente eh, pues, se asocia a los servicios que están en tal, eh, pues que coincidan, mejor dicho, sí, entonces. Eh, como se diligencia, simplemente le marcamos una X acá en Internet fijo, acá en otro, pues agregamos servicios de valor agregado, que es el, el, el, la forma como está adicionada la información. Y por último, en el tipo de solicitud, que es el ítem número 4, hay que ser muy importante también en esta, en esta opción. ¿sí? Cuando yo voy a crear un usuario, te, digamos que de primera mano, la, el campo que se debe diligenciar es asignar. Si yo coloco cambiar o de pronto cancelar, pues eh, eh, eventualmente la plataforma no va a hacer la, la creación del usuario y pues va a generar conflictos. Entonces, al momento de hacer ese registro, sí o sí, debemos hacer énfasis en que voy a hacer la asignación de mi usuario, tanto para el representante legal como para el contador, que en este caso es lo que estamos creando, pues para poder acceder a la plataforma y hacer el reporte de nuestra información. Eh, la opción cambiar y la opción cancelar eh, se utiliza pues, cuando ya tenemos un usuario registrado en la plataforma. Y vamos a hacer modificaciones, entonces un ejemplo, eh, mi contador que estaba trabajando se fue, quiero hacer un cambio de contador, eventualmente entonces marcamos la casilla de cambiar eh, con los datos pues del nuevo, del, del nuevo contador y del, y del anterior para uno, uno con los datos de cancelar y otro pues con el dato de cambiar para poder hacer la modificación en la plataforma. Ya si efectivamente hicimos una cancelación del registro TIC, bueno, más adelante y demás, pues simplemente hacemos el, el procedimiento de cancelar y ya. Básicamente eh, son esos tres ítems. El formato tiene más información, sí, pero pues esta información no se solicita o la plataforma no la solicita al momento de hacer el registro de la plataforma. Por lo tanto, entonces, eh, para mesa de servicios como tal, simplemente con la diligencia, eh, el diligenciamiento del formato para el representante legal y el contador, aunque les comentaba. También acepta revisor fiscal y hay un cargo adicional que sirve también en muchos casos como analista. ¿sí? Digamos que eso va, va diferido en los permisos que se le da dentro de la plataforma ECA para hacer la consulta, el reporte de información y demás. El cargo analista también puede, se puede crear ¿sí? con las mismas condiciones que les comentaba, los mismos datos, el mismo tipo de servicio y, y demás. Simplemente lo que cambia y varía es el tipo de permisos al momento de hacer la consulta en la plataforma ECA. Esto de primera mano, como, como les comentaba que la parte superior tenemos el correo a donde tienen que remitir la información, eventualmente los compañeros de la mesa a veces solicitan que por favor les envíen la copia de la cámara de comercio, de pronto también el, la copia del, del, del formulario del registro TIC al momento de hacer la, el registro, esto con qué fin, pues para consolidar y verificar la información, Sí para pues que en este caso los datos pueden adjuntar el número de cédula si tiene la copia de la tarjeta profesional pues igual todos estos estos documentos son válidos para pues, validar que la información que nos están enviando pues coincida y que eventualmente no quede ningún inconveniente al momento de hacer el registro tanto de la empresa con el número del nit y pues con el número de cédula que son temas súper importantes al momento de hacer este registro pues de la información entonces eh, una vez en este momento pues, siga eh, con la documentación, pues envía el correo, la mesa de servicios le responde indicando su solicitud fue registrada, se crea el número de usuario, entonces eh, generalmente los usuarios como quedan registrados en la plataforma, eh, se asocia la primera letra del nombre, ya sea de los dos nombres, el apellido a completo y la letra del último apellido ya dependiendo pues digamos de la coincidencia de usuarios entonces se le asocian más letras ya sea al nombre o al último apellido que es como la la estructura de cómo ha organizado el usuario sí la contraseña si les llega a su correo ustedes pueden colocar la contraseña pues como la deseen mínimo ocho caracteres una mayúscula eh, con caracteres alfanuméricos con letras números símbolos ya la la contraseña que ustedes puedan desear entonces eh, una vez continuado con la creación del usuario, vamos a revisar los formatos que consideramos es un, es un tema que a veces eh, como operadores ISP eh, se nos dificulta muchísimo, ¿sí? Porque Permítame un segundo. Ingeniero, antes de, de que continuemos, quisiera hacerle una pregunta para que, eh, para que no nos digamos para que si le hago la pregunta al final, de pronto no quede. Eh, como más eh, pues no no sepamos de qué nos hablan y es que nos están preguntando eh, Perdónenme un segundo si el usuario está creado pero está inactivo ¿se, se se pone la opción cambiar no no si el usuario ya está activo sí, eh, señor. si el usuario ya está activo en el formulario te digo lo que le asigna como si como lo Listo, y nos hacen otra pregunta y es cómo se sabe qué datos están en el momento para saber si debo cambiarlos. Eh, no te completó la pregunta. Dice eh, Interlam Telecomunicaciones pregunta cómo se sabe qué datos están en el momento para saber si debo cambiarlos. Ah, okay. Digamos que en el momento de hacer el cambio de la eh, eh, simplemente, simplemente va de pronto, cuando hacen un cambio de correo y como les comentaba en el ejemplo, un cambio de contador como tal del usuario. Sí. ¿Sí? Si el representante realmente no cambia, puede que haya cambiado el número celular, la dirección en donde está ubicada la dependencia. Entonces, digamos que no es restrictivo en donde no es que la información que ustedes nos enviaran al momento de hacer el registro de la empresa debe ser el mismo al momento de hacer el registro. ¿Sí? Sí. Pues los datos de la cédula y del UFORELIT, eventualmente no cambian. Pero pues esos datos digamos que no me dan tanto inconveniente al momento de hacer correcciones o actualizaciones. Listo. Y una última antes de que cambiemos al tema de formatos y pregunta, TimeTelco. Cuando cambio el contador, ¿envío dos formatos o en uno solo hago el proceso de remover un contador y de nombrar el nuevo? Se puede, Se puede interpretar de dos maneras. Yo, Yo puedo, puedo crear una hoja adicional, adicional el archivo, archivo con los datos sí. del anterior contador y en la otra hoja con los datos del nuevo, de nuevo contador. O si lo desean, pues pueden dos formatos, uno con la cancelación del anterior contador y otro con la asignación del nuevo contador. Listo, ingeniero, muchas gracias. Yo creo que así para que al final yo no lo llene de preguntas y usted no, no sepa en qué tema estamos. Entonces, ya si quiere, podemos continuar. Gracias. Bueno, listo, entonces. Eh, continuando con los formatos, como les comentaba, eh, eventualmente sí, este, esta información a veces es como la más compleja y que para muchos operadores se nos dificulta al momento de hacer el reporte de información. Uno, pues porque eventualmente las resoluciones cambian. Eh, dos, no, anteriormente eh, estaba un formato con un nombre diferente. Luego pasó a ser este con diferente denominación y demás. Sin embargo, pues en este momento tenemos acá eh, un consolidado de los reportes como tal que les aplican a los operadores ISPs. Ya los vamos a revisar uno por uno, confirmando qué, qué características y qué obligaciones o, o qué condiciones deben presentar cada operador para poder presentar esta información. Entonces, como operadores ISP de servicios, eh, tenemos el formato T1.1 de ingresos, el cual este formato, como les comentaba, está, está habilitado o bueno, está vigente, vigente perdón, bajo la resolución 6333 del año 2021. Este formato, por acá, déjame yo me adelanto un poquito. Eh, acá encontramos... Eh, los periodos, este formato tiene un periodo trimestral ¿sí? que eventualmente se consolida en el año. Serían cuatro reportes que debe hacer el operador de servicios de este formato. ¿sí? Acá tenemos unas fechas, en este caso eh, de presentación. Este formato tiene una característica particular al, al ser el tema de ingresos. Digamos que El Ministerio y la CRC da un periodo de 60 días calendario después de haber finalizado el trimestre para hacer su presentación. En este momento, como les comentaba en un inicio, eh, está vigente para su presentación este formato para el primer trimestre del año 2023, eh, 2023-1Q, el cual arrancó pues, desde el primero de abril y finaliza el 30 de mayo, dando los 60 días que, pues, de, de periodo para poderlo presentar. Este formato, este formato, si nos, de, si nos doblemos acá, tiene cuatro características, que es la estructura del formato, en donde se diligencia pues, el año, trimestre, el tipo de servicio y los ingresos. Acá tenemos un esbozo de lo que les estaba comentando. Entonces, periodo. El periodo, pues, eventualmente es trimestral, el contenido es trimestral. ¿Qué significa que el contenido sea trimestral? Entonces, que en una sola fila del archivo es donde yo voy a representar y voy a cargar la información de los tres meses o sea sumar lo que yo hice en el trimestre en el mes 1 mes 2 mes 3 del trimestre y eventualmente pues en la, en la, en la casilla número 4 hacer la presentación yo por acá tengo un ejemplo les voy a mostrar eh, un archivo de cómo se diligencia bueno este formato permítame un segundo por favor. Bueno, entonces, en este momento les voy a mostrar. Eh, este, es, este es un formato que se presentó para el año pasado, el trimestre 4 del 2022, y pues básicamente es un formato sencillo y simplificado. Sí, como les comentaba, simplemente son cuatro columnas que se deben presentar, el número pues, del año, el trimestre para el cual se está haciendo el reporte, el ID del servicio, ¿qué significa el ID del servicio? Eh, cuando nosotros hacemos la validación, los formatos al hacer la descarga tienen esta ayuda que es una pestañita roja en donde les da las opciones de qué información es la que está o cómo se debe diligenciar ese campo. Entonces, según el tipo de servicio que nosotros como operadores ISPs vamos a presentar, entonces nos aparecen estas características. ¿sí? Si soy acceso fijo a Internet pues simplemente diligencio el formato, el, el número 101, ya dependiendo pues si adicionalmente soy portador, soy teléfono a larga distancia, nacional y demás, eh, debo hacer el reporte pues digamos de ese tipo de servicios, ¿sí? entonces es lo que debemos seleccionar y los ingresos básicamente pues es la, es, es la información y la cantidad, eh, como le comentaba de la suma de los tres meses, de qué fue, eh, de cuánto fue la cantidad de ingresos que se recibieron, Acá nos da una opción y nos dice que básicamente es la información sin el IVA. Sí, entonces, independientemente de los costos operacionales y demás, ahí nos da eh, el valor correspondiente que fue lo que se reportó o lo que ustedes como operadores y van a reportar al ministerio. Entonces, es un formato súper sencillo, como les comentaba no, no genera tantos inconvenientes al momento de hacer la presentación en la plataforma. Ya lo vamos a revisar también como para poder hacer un ejemplo y eh, pues tiene pues esta, esta, esta como condición y demás. Así que básicamente se presenta trimestral y tiene pues este tipo de circunstancias al momento de hacer la presentación. Continuando con los formatos de los servicios. Eh, tenemos el formato T1.2, que es planes tarifarios individuales empaquetados de servicios fijos. Este formato también hace parte o está habilitado para la resolución 6333 del año 2021. Eh, este formato tiene una particularidad y es un formato semestral. ¿Qué significa que sea semestral? Que al contrario, como pues estábamos revisando el formato de ingresos 1.1, eh, se presenta cada seis meses. Entonces, para su presentación... Son solamente dos formatos al año por ser, en, Por el tipo de servicio que en este caso aplicaría 30 días calendario una vez finalizado el semestre. Qué quiere decir eso? Entonces una vez finalizado el 30 de junio eh, tenemos 30 días habilitados ante la plataforma para hacer el reporte pues, de la información eh, del primer semestre y lo mismo, pues en este caso para el segundo semestre aplicaría para el 30 de enero, pues del siguiente año que en este. En este caso aplicaría para el año 2024. ¿sí? Este formato. Este formato por acá también tengo un ejemplo. también los voy a mostrar. De cómo se debe diligenciar. O bueno, qué información es la que está contenida en este formato. Entonces, este es un ejemplo como tal de la estructura como que tiene ese formato y de cómo se tiene que hacer la presentación de información. Como les comentaba, todos los archivos cuando se descargan, vienen con esta pestañita de ayuda que básicamente nos dice qué debemos diligenciar y cómo lo debemos reportar. Entonces para el formato t 1.2 eh, viene con con pues, tiene más casillas, en este caso más columnas con las siguientes observaciones, entonces el año pues el año lo, lo que les comentaba Siempre se reporta, eh, pues me, semestre vencido. Entonces, digamos que en este momento este formato como tal no está habilitado para su cargue pues porque pues no ha finalizado el semestre del año 2023 para hacer su presentación. Ya de pronto más adelante revisamos cómo es el proceso de reapertura. Sin embargo, entonces eh, siguiendo con la estructura, nos dice que un semestre, que semestre van, básicamente acepta solo dos valores: el número uno, pues para semestre uno, y número dos para semestre dos. Y ¿sí? entonces es muy intuitivo al momento de hacer el reporte de la información. El código plan. El código plan, este número como tal, generalmente suele generar, eh, perdona la redundancia, genera dudas porque pues, es una información que ustedes como operadores de servicios le asignan a su plan. Entonces, acá como lo confirma, eh, este código es determinado asignado directamente por el operador. Ustedes le pueden dar eh, un código independiente a cada, a cada servicio y a cada nombre del plan que ustedes oferten y pues en este caso hacen, hacen. Hacen uso pues, para la presentación y y y, elema, y pues elementos y demás. Entonces el nombre del plan pues este igualmente lo dan ustedes. Entonces acá un ejemplo Internet 20 megas Internet 30 megas 80 megas. Ya son los tipos de servicios pues, que ustedes tengan como tal y pues la cantidad de capacidad de información que ustedes puedan eh, ofertar a los usuarios. El ID del municipio es pues, el ID del municipio, esta información, el número como tal debemos hacer la consulta en la página del DANE, del TV pola En este caso, debemos buscar el municipio en donde estamos ofertando el servicio y pues con base a esa información que nos arroja el, el DANE, simplemente lo que hacemos es registrar el código o el ID del municipio que es el que registra en el TV Pola. ¿sí? Ahí, no, ahí nos da la observación y nos dice eh, dónde hacer la consulta, cómo se debe validar y demás. El ID del segmento ahí nos indica para qué tipo de estrato estamos ofertando el servicio. ¿sí? Entonces, fíjense en que tenemos dos planes de 20 megas en este plan. Sin embargo, eh, en este nombre del plan, pero entonces el segmento es diferente. Entonces, si yo le oferto un servicio de estrato 1, pues digamos que esto con qué fin? Pues con el tema de verificar los costos, ¿sí? pues eventualmente un servicio de estrato 6, eh, pues tendrá un costo adicional con respecto a un estrato 1 Ya depende pues obviamente del operador de servicios y bajo las normas que se establecen para hacer el, el cálculo pues de esta de esta de esta información. El valor de los impuestos el valor del plan este hace referencia a lo que pues efectivamente ustedes están cobrando por el plan y eh, esto está en pesos colombianos y ahí en este en este valor plan va incluido como tal el impuesto, o sea con IVA con todos los elementos y demás legales, sí. En la siguiente columna, pues básicamente es lo mismo, sin embargo, ahí sí, ahí sí va sin impuestos. Entonces ahí sí se le efectúa el, se, se el IVA y no va pues, la información. Entonces, la modalidad del plan. Entonces acá se confirma si es una modalidad postpago en donde pues, ustedes hacen una contratación mensual y le ofrecen al usuario mm, un plan de 71 mil pesos mensuales y el usuario lo paga. Ilimitado puede hacer el uso de más, y pues el tema prepago, como se pues, como asocian los telefonía móvil en, en, en algún momento, pues es el usuario paga por lo que va a utilizar. Entonces, ese es el tipo como ustedes lo, lo tengan ofertado y demás. Entonces, la fecha de inicio indica a ustedes hace cuánto empezaron a reportar ese plan. Entonces, como este formato se presenta semestral, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Dentro del semestre eh, que voy a reportar, pues si yo arranqué un nuevo plan en donde yo el, el año pasado tenía un plan de 30 megas, este año lo pasé a 40, entonces pues yo en la fecha de inicio o como operador de servicios, simplemente lo que coloco es la fecha en donde yo dije voy a ofrecer ese servicio y empecé a ofertar a los usuarios pues para que ellos me lo contraten y pues puedan hacer validación y uso de ese servicio. Lo mismo para una fecha de finalización. Entonces, si yo ese servicio de 20 megas que antes lo tenía y ya no lo ofrecí más, yo ya no lo ofrecí más a los usuarios, simplemente pues le coloco la fecha de finalización. Acá hay una observación en donde si el servicio sigue vigente, o sea que no ha finalizado, se, se determina y se, se, se coloca la opción NA, o sea, N-A, no aplica. ¿sí? Entonces... Eso indica pues que el servicio sigue activo y que no tiene ningún tipo bueno que sigue sin ningún inconveniente. Acá nos acá nos confirman si el servicio ustedes lo asocian con telefonía fija o es solamente internet. Entonces ese para sí n para no el código de plan. Eh, esto lo pueden dejar vacío, pues si no tienen como tal una telefonía fija, pues no. Este código plan y tarifa plan, pues son es, es información que ustedes le asocian como operadores de servicios. Eh, pues la cantidad de minutos. Entonces eh, acá sí, aquí sí va la parte del acceso a Internet como operadores ISPs. entonces un ejemplo para este caso particular tiene Internet fijo, pues colocamos la S, decimos que sí, el código de plan, que es el mismo que colocamos en el inicio, la tarifa, pues es mensual, lo mismo, el valor, el valor cobrado, este va también sin impuestos, sin IVA. Eh, para que López lo, pues, lo puedan verificar la velocidad ofrecida eh, de bajada y velocidad de carga. ¿sí? Entonces, digamos que depende de la tecnología con la que ustedes están haciendo el servicio. Si es fibra óptica, DSL, coaxial, eh, pues van a haber unas limitantes al momento de ofertar un servicio. Entonces, con base en eso, pues ustedes eh, como operadores de servicios simplemente pues, eh, hacen el cálculo y pues indican qué velocidad de descarga están están están dando a sus usuarios y pues la velocidad de subida con la que pueden hacer streaming y cargar información el ID de tecnología que les comentaba este hace referencia al, al uso de, de servicio entonces si nos paramos acá en la pestañita roja podemos ver entonces qué tipo de tecnología es si es XDSL cable satelital wifi eh, fibra óptica y pues las variantes que tenga la fibra óptica como tal sí. Y lo mismo, si tenemos un plan de televisión, si no lo tenemos, pues simplemente marcamos no y dejamos en cero. Y ya básicamente es como la estructura de organización. Eh, la cantidad de columnas y la cantidad de perdón, la cantidad de filas que van asociadas en los formatos, pues eso va a ir dictaminado directamente a sus planes como tal. Si yo solamente tengo dos planes, uno de 20 y uno de 10 megas como tal, pues simplemente diligencio dos dos casillitas, pero si pues si cuento con más servicios y se los ofrezco a diferentes a diferentes segmentos de estrato, pues básicamente pues es la información que ustedes van a reportar. Como les decía, este formato es semestral, entonces simplemente se diligencia dos veces al año. Continuando entonces con la presentación de los formatos, eh, tenemos el formato T1.3. El formato T1.3 está vigente bajo la Resolución 63.33. Y este va muy, muy ligado o va de la mano con el formato 1.1 de ingresos, porque ya lo vamos a verificar. Este formato tiene una característica similar al, al, al formato 1.1 en su periodicidad, porque pues, es trimestral, o sea, se reportan cuatro formatos al año, dependiendo pues, el tipo del periodo que vamos a hacer la validación. Eh, sin embargo, pues su tiempo o su, o su periodo de carga son 45 días calendario para poder hacer la presentación. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que una vez finalizado el primer trimestre, que fue en este caso el 31 de marzo, y a partir del 1 de abril contamos 45 días para hacer la presentación de información. Entonces acá como se expresa tenemos 15 del 15 de mayo la primera presentación para el primer trimestre del año 2023 eh, estaría habilitado y disponible en la plataforma para hacer el cargue de esta información. Y pues tenemos las demás fechas. Para el segundo trimestre tenemos el 14 de agosto, eh, para el tercer trimestre el 14 de noviembre y pues finalizando el, el siguiente año que sería ya para el próximo, hasta el 14 de febrero de 2024 se presentaría el cuarto trimestre de este año, el 2023. Entonces voy a mostrarles un ejemplo de cómo se diligencia este formato. El formato T1.3, permítanme un segundo. Entonces, este formato T1.3 eh, tiene un, un, una estructura similar, pues la mayoría de formatos tienen esta misma estructura con un índice en donde nos dice qué tipo de información se presenta y eventualmente pues lo tipo de columnas ya va ligado pues, a la información que solicita o que indica directamente cada resolución. Este formato en particular va ligado con el formato 1.1 por Estas columnas pero ya la vamos a validar entonces lo mismo el, la misma estructura de, de todos los formatos siempre se debe arrancar por el año del reporte y por el trimestre para el cual yo voy a hacer el reporte de información este formato es contenido trimestral, entonces lo mismo la información que yo tengo contenida en la información de este formato es la que yo hice en el transcurso de los tres meses al cual estoy haciendo el reporte de la información. Entonces, este es un ejemplo del año pasado, eh, bueno, que reportaron este año, el formato pues del año 2022, trimestre 4, el ID del municipio, lo mismo, este ID del municipio se saca de la página de la Divipola, déjame, eh, vamos a hacer la consulta de cómo se hace eh, la en Divipola, simplemente yo busco en Google Divipola, hacemos la consulta, nos va a arrojar la página del Dani, como les comentaba, Datos.gov.co y eh, permítame un segundo que cargue. Y acá encontramos como tal el código del municipio. El código del departamento y pues el nombre del departamento, el nombre del municipio, entonces como operadores ISPs, pues dependiendo en el, en, en el municipio donde yo estoy ofertando mi servicio, pues simplemente lo que hago es entrar acá al dipola, busco como tal el número, el nombre y lo asocio al código del municipio que me da el, el, el registro del dipola para poderlo reportar. Sí, entonces digamos que es de el, el entorno es súper, súper, súper sencillo, lo pueden encontrar desde cualquier navegador, simplemente escribiendo la palabra dipola, ahí lo encontramos. Y pues lo diligenciamos en el formato el ID, del segmento, como hacíamos referencia en el formato anterior, hace uso a la estratificación en el cual estamos ofertando el servicio. Si es estrato 1, 2, 3, ahí nos da la característica de 101 102 103, pues dependiendo en dónde estamos trabajando o dónde estamos ofreciendo y y y. Conectando a los usuarios. Entonces, el paquete, el, el ID servicio paquete nos indica que. El tipo de información o el tipo de servicio que estamos ofreciendo. Si es Internet fijo, en este caso para ISP, pues simplemente marcamos el numerito 1. Si tenemos otros servicios adicionales como telefonía fija, televisión por suscripción, eh, en los ítems 4, 5, 6, ahí encontramos los dúos y pues el 7 sería como el triple pay en donde estaría telefonía, Internet fijo y televisión por suscripción. Entonces ya dependiendo pues ustedes cómo armen los planes y cómo los tienen consolidados, pues marcan y consolidan acá la información simplemente, ¿sí? Eh, que cómo, cómo, lo puedo encontrar? Como les confirmaba, simplemente me para acá en la pestañita roja y ahí me da el número del cual que tengo que tengo que diligenciar. A veces pasa que de pronto, eh, no, yo coloco internet fijo, la plataforma ECA, al momento de hacer el cargo, ya lo vamos a ver más adelante, nos arroja el error y nos dice cómo o qué información es la que tiene que ir contenida en el formato también, como para ayudarnos. En la velocidad efectiva, lo mismo. La velocidad de descarga con la que ustedes están ofreciendo el servicio, lo mismo que la velocidad de carga. Entonces, si es un servicio síncrono, pues manejamos las mismas velocidades tanto de descarga como para subida. Y si es un tema síncrono, pues eh, eh, efectivamente la descarga va a estar siempre más grande a, a, a la velocidad de carga. Y pues asociado ¿qué? a la tecnología de acceso. Si es XDSL. Eh, fibra óptica coaxial, pues ya como lo tengamos y satelital por radioenlace o pues como lo podamos ofrecer y como lo estemos examinando en este momento. Entonces ahí eh, está la misma opción. El estado, el estado que nos indica si ¿sí? este formato hace énfasis en que en la cantidad de líneas o accesos que en este caso se traduce a cuántos usuarios yo tuve conectados en el trimestre para el reporte de la información. Entonces el formato nos dice como operadores, eh, bueno, la resolución nos dice ustedes como operadores nos tienen que decir cuántos clientes tuvieron conectados al último día del periodo del trimestre habilitado pues para para presentación. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Que a partir del último día, en este caso fue el 31, no, bueno, 31, 30 de marzo, eh, ¿cuántos usuarios yo tuve conectados? Independientemente si están suspendidos por no pago, por suspensión temporal, sea, la, sea, sea el motivo que sea, Debemos pues en este caso reportar cuántos accesos de Internet o cuántos usuarios tuvimos conectados. Entonces por eso se, se coloca esta columna o bueno, la serie se coloca esta columna eh, indicándoles listo. Confirmenos si, son, si, si, si están activos, si están suspendidos y demás. Si están activos, pues se marca el número uno, si están suspendidos, se marca el número dos. Acá en la cantidad, en la siguiente columna nos dice la cantidad de líneas o cantidad de accesos. Entonces lo que les comentaba. Entonces, bajo el plan de 6 megas, en este caso este operador eh, en el paquete de servicio 1, dice que tiene 6 líneas de acceso, que se traduce a 6 usuarios con este plan y con esta extractificación de servicio. Entonces, eh, aquí el valor facturado cobrado es el valor sumado de las 3 facturas de los 3 meses que se hizo reporte del periodo y se suman y se, y, se, y se conmutan para hacer la presentación de información. Entonces, acá en la pestañita que nos da acá en la parte superior, nos dice qué es lo que tiene que ir asociado o qué valor corresponde a la, a la cantidad de la información que se debe reportar acá. Y demás, otros valores generalmente eh, es si ustedes cobran adicional un servicio de un ejemplo, WinSport, si ofrecen... Eh, tipo de contenido streaming diferente asociado a los planes. Pues efectivamente lo asocian y lo, y lo y lo lo marcan en esta en esta casilla. Si no lo ofertan, pues simplemente lo pueden dejar vacío o simplemente con uno aplica el formato. Los asocia y los permite pasar, entonces este formato, como les comentaba, es trimestral, va asociado con la cantidad de ingresos. ¿Por qué motivo? Porque pues, dependiendo de la cantidad de líneas, al momento de hacer la suma de todos estos valores, pues nos debe dar lo mismo que se reportó al momento de hacer el formato 1.1, que es la cantidad de ingresos que se recibieron en el trimestre. Entonces, por eso van como asociados y ligados de la mano al momento de hacer su presentación en este formato. ¿sí? Continuando con la presentación. Ingeniero, yo creo que vamos a hacer un, un, un pequeño corte para preguntas porque sobre el tema de formatos hay bastantes, entonces yo no sé si me da dos minutos y resolvemos algunas de las dudas que tenemos en el chat. Vale, perfecto, perfecto. Vale, perfecto. Gracias, nos pregunta Luisa Gómez. Mi pregunta es la siguiente, empezó? mi empresa empezó a funcionar con el registro TIC a finales de noviembre de 2021. Desconocí hasta ahora que me enviaron la invitación de la capacitación. Quiero iniciar el proceso de entrega y reporte de información. Mi pregunta es tengo alguna sanción por no haber podido reportar en el tiempo. Bueno, atendiendo la consulta, eh, sí y no, sí, digamos que sí. Como, como tal en los entes reguladores, reguladores lo que, que hacen es verificar la información. información y o eventualmente determinan determina si hay una sanción o no hay una sanción. En, ¿En este momento decirles a ustedes, no, si, si, ustedes, si ustedes nunca han recortado nada, van a recibir una sanción, o sería mentirles, porque eventualmente puede que, puede que no, no, pero que pues tampoco les digo no. sí, si sí los van a multar o no los van a multar. Entonces de pronto esa pregunta sí... Ah, bueno, sí, en este caso... En este caso, pues la invitación, la invitación es esta para que, eh, pues precisamente este tipo de capacitaciones va asociada para que los operadores que en estas circunstancias nunca han tenido como un contacto directo con la, con el ministerio, con la plataforma ECA, pues se pongan al día evitando este tipo de circunstancias. ¿sí? Ya más adelante vamos a revisar eh, en estos casos puntuales que se hacen para poder hacer la presentación de esa información que está consolidada. Listo, ahora nos preguntan, ¿existe algún manual de procedimientos para realizar estos reportes? Manual, total, no. Todo está asociado a la resolución. ¿sí? Eh, si quieres, permítame, entonces, yo les voy a mostrar en la página de Colombia, TIC, que es donde tenemos información. Permítame, entonces, vamos a validar Colombia, tic. En esta pestaña eh, de acceso del ministerio están est están reguladas y están consolidadas todas las resoluciones, de todos los formatos que están en vigencia o bueno, que estuvieron en vigencia y pues que en este momento están habilitadas para su presentación. En el entorno, simplemente como les comentaba, en cualquier navegador pueden hacer la consulta escribiendo la palabra Colombia TIC e ingresando el primer enlace. Eh, en este caso está acá, Colombia TIC-Mintic, podemos ingresar como operadores y nos va a arrojar esta página, ¿sí? En esta página vamos a encontrar contenido de toda la información, noticias de interés, eh, las estadísticas del sector que ya vamos a revisar esto eh, y pues vamos a enfocarnos en este momento en la normatividad. En la normatividad encontramos consolidada la información que en un inicio, como les decía, eh, es donde dictamina la, bueno, la CRC y el ministerio genera las resoluciones para hacer su presentación de información como operadores de Internet hicimos énfasis en que la resolución 6333, que es la que tenemos aquí abajito, es la que eh, digamos que cobija y nos nos asocia todos los nuestros nuestros paquetes, perdón, eh, nuestras plantillas eh, consolidadas. Entonces, eh, manual como tal, nos diga, tienen que hacerlo de esta manera, de esta manera, no. Sin embargo, sin embargo, eh, la resolución, la resolución sí nos muestra y sí nos dice, mire. Ustedes tienen que reportarlo de esta manera. Entonces, permítame yo les voy a mostrar un ejemplo en donde se puede hacer la consulta. Entonces, eh, acá lo tenemos. Permítanme, vamos a buscar el 1.1. Básicamente es la página. Ah, bueno, mira este, que este es el que estábamos haciendo la consulta. ¿sí? Entonces, en la resolución. Encontramos pues esta información de cómo se debe reportar lo mismo que yo les estaba explicando ahorita, eh, pero pues ya textual para que ustedes la puedan visualizar en un entorno eh, pues ya en su casa, al momento de hacer la validación del reporte y demás. Entonces aquí en la resolución contiene esto que les acabo de comentar. Qué, qué tipo de información tiene que ir, que el campo debe ser numérico, debe ser entero, cuántos dígitos eh, acepta la, la casilla y demás. Entonces, como resolviendo esa duda y demás, no, manual interactivo, qué tal, como tal, no. Pero la resolución, si nos trae este apoyo y nos dice qué tipo de información es la que debe ir y cómo, eh, y pues básicamente qué datos son los que se asocian y se deben entregar en este formato. Eh, eh, con esta información que usted nos está dando acá, también damos respuesta a una pregunta que nos han hecho varios de nuestros participantes y es en qué parte pueden encontrar a partir de cuántos usuarios deben eh, usar los formatos. Eh, a, a partir de, cada, de, qué, de qué cantidad de usuarios deben reportar in, esta información. Entonces, yo creo que en esta parte de normatividad que usted nos está mostrando es que ustedes pueden verificar eh, digamos eh, si les aplica o no qué tipo de formatos sí sí mira resolviendo resolviendo esa duda eh, digamos que no hay un límite bueno hay algunos formatos que sí tienen unas unas condiciones especiales con respecto a la cantidad de usuarios para presentar ciertos formatos pero no la mayoría de información y la mayoría de plantillas acá en esta parte si sí, cuando tú buscas la resolución encuentras el formato como tal Acá nos dice puntualmente quiénes o, bueno, cuáles operadores o qué servicios o qué empresas son las que están encargadas, bueno, son las que deben hacer el reporte en la información. Entonces, es un ejemplo para el formato T1.3. Este formato deberá ser diligenciado por los, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que provean los servicios de telefonía fija, internet fijo, televisión por suscripción, de manera individual o empaquetada, eh. Si nos fijamos no hay un número que nos confirme no si los operadores tienen más de 100 usuarios tienen que reportarlo se entiende que si yo tengo uno o dos usuarios ya debo hacer el reporte de la información que ya más adelante vamos a verificar porque la plataforma eh, tiene una opción de cargue cuando yo no cuento con información pero ya tengo habilitado el servicio para prestarlo, que ya lo vamos a revisar más adelante como para eh, poderlo enfocar un poquito más ¿sí? pero entonces sí como que resolviendo esa duda la resolución si sí nos dice como tal si me obliga o no pues no te, pues no me obliga como tal pero pues sí me condiciona hacer la presentación de estos formatos como tal vale entonces eh, vamos a continuar eh, ahorita más adelante continuamos con las opciones de preguntas con respecto a la información eh, entonces Adelantándonos a la, a, la, a la información, básicamente continuamos con el formato T2.4. ¿sí? Este formato T2.4 eh, aplica para los operadores de internet fijos, sí, sí, pero pues digamos que como lo comentaba eh, en la pregunta, sí, este formato sí tiene una condición de presentación que ya se las voy a expresar. Sin embargo, entonces este formato tiene una periodicidad también trimestral en el cual cuatro formatos se deben presentar en el año. En la, misma, en la misma metodología, pues un primer trimestre, segundo trimestre y cuarto trimestre, menos los tres y cuatro. Eh, el tema con este formato es que si el periodo es un poco más corto, son 15 días calendarios una vez finalizado el trimestre, entonces el periodo es un poco más corto en qué sentido, en que no todos los operadores de Internet ISP deben presentarlo. ¿Por qué motivo? la resolución vamos a vamos a buscar el formato acá el formato t 2.4 estamos acá en el 1.3 vamos a buscarlo 2.4 entonces 1.6 no más abajo vamos a hacer acá la búsqueda en la resolución este es el 2.1 no más abajito 2.2 Vamos a encontrar en eh, toda la resolución de todos los formatos que eventualmente a veces eh, como operadores de un único servicio sí se nos dificulta así porque pues la resolución digamos que mezcla todos los operadores si son de Internet fijo, de televisión, de, de postal y demás, entonces por eso de pronto al hacer la consulta. Y al hacer la validación, pues vamos a encontrar muchísimos formatos, pero pues simplemente haciendo como una validación exhaustiva Si yo verifico lo que me está diciendo la resolución, pues no me obliga a presentarlo o pues porque simplemente no lo ofrezco. sí Entonces, eh, como dando esa claridad al momento de. de Quitar como la alarma del miedo que a veces sí se nos presenta al momento de hacer la consulta de la resolución, porque pues uno lee una resolución de 93 páginas, pues genera eh, bastante como molestia y a la vez como no, ese formato no lo voy a entender y cómo lo voy a visualizar, entonces dando como esa facilidad de hacer esa consulta. Entonces, retomando el, el tema de la información, el formato T2.4, indicadores de calidad para servicios de datos fijos, como les comentaba, tiene un periodo de, trimestral, eh, de periodicidad trimestral, el contenido es trimestral, ¿Qué quiere decir que entonces en un formato simplemente sumo todo lo que hice en el trimestre y lo, y lo presento. Plazo hasta 15 días calendario después de haber pensamiento del trimestre. Eh, es corto, como les comentaba. Sin embargo, lo que nos, nos, nos, nos interesa y el énfasis que de pronto vamos a hacer relación es esta, es esta leyenda que tenemos en este momento acá, que básicamente nos dice que este formato. Debe ser diligenciado por los operadores de redes y servicios que presten datos fijos. sí. en este caso asumimos que es servicio de Internet fijo que cuenten con una participación. Eh, ¿Qué quiere decir participación? Que tengan en su en su en su cantidad de líneas de suscriptores el 1% superior a la base nacional. ¿Qué quiere decir? Bueno, sin incluir el segmento corporativo. Si nosotros como operadores de servicios. Contamos con la cantidad de usuarios superior al 1%, que como sabemos cuál es el 1%, nos vamos a la página de Colombia TIC. Entonces, en Colombia TIC, aquí está la pestañita de estadísticas del sector. Entonces, en estadísticas del sector vamos a encontrar todos los boletines del sector, incluido pues la información de la cantidad de conexión, cómo vamos a nivel tecnológico, qué avances se han tenido a nivel de infraestructura tecnológica, cómo va el proceso del 5G y demás. La página de Colombia TIC es bastante chévere porque pues encontramos mucha información que eventualmente nos puede servir como operadores y pues como usuarios al momento de hacer la consulta si realmente queremos validar. Entonces, eh, al hacer la consulta de cantidad de usuarios, el 1% de la base nacional, nos vamos a ubicar en estos servicios de comunicaciones y entonces eh, nos vamos a asociar en telefonía fija. ¿Por qué telefonía fija? Porque se asume que al momento de prestar un servicio de Internet eh, hay una línea abonada eh, asociada a ese servicio, ¿sí? independientemente si el teléfono como tal físico está o no está. Entonces, esta estadística eventualmente se van actualizando. Conforme los operadores van haciendo los reportes de información entonces la información no está eh, por así decirlo actualizada al día de hoy, sino pues eventualmente cada vez que se hace la estadística con respecto a los boletines de información que, que los usuarios y los, y los proveedores de servicio eh, reportan, pues se saca este dato como tal, entonces. Acá nos dice que la cantidad de líneas en este momento para el segundo, bueno, para el tercer trimestre del año pasado están 7 millones Simplemente entonces lo que la resolución nos estaba indicando era eh, entonces el 1% superior a la base nacional. Entonces sacando el 1% a 7 millones son como 70,000, mil, usuarios en donde los operadores de servicios como tal deberían o deben tener esta cantidad de usuarios para poder presentar y a, hacer la, la el reporte de este formato con en la plataforma de ¿sí? si yo como usuario. Eh, perdón, como operador de servicio ISP tengo no sé 500 600 usuarios en momento de hacer la conexión, pues no me aplica ese formato como tal para hacer su presentación. Por lo tanto, entonces este formato sí es condicionado y no es obligatorio para su presentación como los otros tres que acabamos de mencionar lo mismo. Lo mismo sucede con el formato t 2.5. El formato t 2.5 tiene la misma condición. Simplemente lo que cambia es el, el tiempo de cargue que se habilita para su presentación, ya o sea, que este formato son 30 días calendario y hace poco. No sé si a algunos que los que están en este momento en, en la capacitación les llegó un correo indicando que este formato tenía que presentarse y eventualmente el 27 y demás que creo que la mesa de servicios. Eh, pues les dio como esa, como esa claridad y esa información respecto al, a la información de quienes deben reportarlo. ¿sí? Sin embargo, pues nos vamos a la resolución y en la resolución también nos da la misma, la misma condición. Indicadores de disponibilidad, formato T2.5, nos dice la misma condición, que tienen que ser superior al 1% de la base nacional sin incluir el, el, el segmento corporativo. Entonces, de acuerdo con las cifras publicadas en el sistema Colombia TIC, en la totalidad de redes y servicios, entonces y demás. Entonces, eh, como les comentaba, este formato tiene como esas esos dos formatos tienen esa exclusividad de esa condición. Por lo tanto, al momento de, de hacer la consulta de qué de qué se presentan, pues las las asociamos acá eh, como tal, porque pues para servicios de internet digamos que aplican, pero no aplican y no están habilitados para todos los operadores de servicio sí. Continuando con el formato, el T3.3, que son acuerdos sobre uso de infraestructura eléctrica o de telecomunicaciones, como su nombre lo indica, este formato es eventual. ¿Qué quiere decir que sea eventual? Cuando son acuerdos, eh, son, son contratos que ustedes como operadores de servicio eh, realizan con empresas encargadas, bueno, con, con dueñas y la tenencia de infraestructura, ya sea postes, eh, sea conductos eh, internos o demás, en, para hacer el transporte de sus redes como tal, entonces un ejemplo, si yo como operador ISP eh, llegué a un municipio y contraté el servicio de, bueno, contraté no, sí, contraté la, el uso de los postes de la infraestructura física como tal de, de, de ese municipio, eventualmente se firma un contrato y este es el formato 33.3 que yo como tal, como operador, tengo que de, de, pues, eh, reportarle al ministerio confirmando que yo celebre esta, esta información y demás eh, no tiene una periodicidad sí pues porque pues yo puedo utilizar y puedo hacer contratos en cualquier momento sí entonces no hay como una exclusividad de que no tengo que esperarme seis meses para presentarlo tengo tres meses para presentarlo no este formato eh, simplemente cada vez que ustedes celebren una un contrato lo lo presentan qué cuánto tiempo tenemos plazo para hacer esa presentación 10 días entonces 10 días hábiles después de haber perfeccionado el acuerdo entonces este formato simplemente lo que nos indica es eso que, que qué tipo de infraestructura se está se está utilizando si efectivamente les aplica o no les aplica y pues simplemente tenemos 10 días calendario perdón 10 días hábiles para hacer su presentación se presenta en la plataforma ya lo vamos a revisar y demás y por último, tenemos estos dos formatos que se pueden decir que son hermanos: el TT4, el formato T4.2 y T4.3, indicadores de quejas y monitoreo de quejas y peticiones. Bueno, en redes, monitoreo de quejas y e indicadores de quejas y peticiones. Este formato es de periodicidad trimestral, lo mismo que para los, tres, los, los dos anteriores. Eh, se presenta cuatro formatos al año. Aquí tenemos unas fechas, básicamente son las mismas, simplemente lo que cambia es el tiempo. Para presentarlo en la plataforma que son 30 días calendario, una vez finalizado pues el, el trimestre, entonces para el primer trimestre de este año tenemos hasta el 30 de abril para hacer su presentación y su y su y, y su reporte ante la plataforma, este sí si tengo acá un ejemplo, permítame, se los voy a mostrar formato T4.2 y 4.3. Ah, bueno, eh, faltó comentarles este formato de esta resolución, la que está vigente es la 6755. Ya vamos a revisar esta esta um, este tipo de formatos y de periodos cómo van cambiando constantemente respecto a la información. Entonces, qué, qué contenido y qué, qué qué información va pues depende muchísimo de la cantidad de quejas que ustedes reciban como operadores de servicios y ¿sí? puede ser que en el transcurso de los tres meses no reportaron ninguna queja, pues no tendrían que hacer ningún reporte. Ya lo vamos a revisar más adelante. Si yo recibo dos quejas al mes, pues reporto dos quejas al mes Si solamente recibí una en los tres meses, solamente se reporta una qué, qué información está. Lo mismo el año siempre, siempre, pues se hace, se hace reporte del año. Aquí ya tenemos un ejemplo de este de este primer trimestre en donde pues aquí sí podemos ver. Como es un contenido mensual. Simplemente aquí si nos toca, aquí si nos aparece esta nueva columna, perdón, que es mes del trimestre. Entonces, año, trimestre, pues trimestre uno, haciendo, haciendo referencia a este primer periodo que pasó. Y el mes, en, en la validación de la información, ¿sí? cuando yo intento reportar por mensualidad, que básicamente es lo que nos dice este formato, eh, aquí la plataforma nos dice bueno el formato como tal nos dice campos numéricos que son enteros y con valores esperados entre 1 y 3 para los cuatro trimestres ¿Qué significa entonces hacemos una conversión de pronto en los meses con respecto a los números entonces para el primer semestre pues sabemos que enero febrero y marzo hace referencia a 1 2 y 3 para el trimestre 2 abril, mayo y junio se repite el mismo proceso, para abril sería sería 1, para mayo sería 2 y para junio sería 3 y así sucesivamente con los formatos, ¿sí? No acepta otro carácter diferente 1, 2 y 3, entonces de pronto para que tengan esa, esa como esa aclaración en donde a veces pues asumimos que el mes 5, pues sabemos que es mayo, el mes 6 sabemos que es junio. No debemos tener relacionado el trimestre y con base en el trimestre reportamos el mes del trimestre entonces uno dos y tres dependiendo pues el que sea según la circunstancia y pues vuelvo les repito el trimestre al cual vamos a hacer el reporte el ID del servicio lo mismo porque estamos recibiendo la queja si la recibimos por medio telefónico por telefonía móvil por si fue por datos o bueno, según el servicio por el cual estamos estamos recibiendo la queja. Entonces, que pues como operadores ISPs entendemos que es internet o datos fijos, que sería el número 3. En este caso aquí el operador marcó el número 3, acá nos da un empaquetado, en este caso el empaquetado el tipo de tecnología es como cómo va asociado el servicio, si les aplica o no les aplica, entonces simplemente eh, sí para ese para sí y, y n para no. El ID de la tecnología, en de la tipología lo mismo, entonces va asociado un tipo de queja entonces, el usuario se quejó por publicidad engañosa, por los datos personales, ya dependiendo del tipo de solicitud que ustedes recibieron por parte de sus usuarios, pues simplemente lo que hacen es asociarla o discretizarla respecto a las, a las, a las características que están en la plataforma, bueno, en el archivo como tal, para que ustedes la puedan encontrar. Entonces, no, el usuario se quejó por facturación, les marcamos el cacasilla ya C4. Como, como el tipo de tecnología. El medio de atención va asociado a cómo yo recibí como operador de servicio, cómo yo recibí la queja. Si la recibí en la oficina, el operador fue directamente o me llamaron al teléfono directo o fue en la página web, si tienen páginas, si es por la red social, o sea, por Facebook, Instagram, recibí la queja. Otros, pues pueden ser que eh, fue directamente, me encontré con la persona y el técnico me dio la queja. Eh, la aplicación, pues ya va ya muy asociado a la cantidad de elementos que ustedes tengan a sus usuarios. Para poder recibir y atender este tipo de solicitudes. Y el último, pues la cantidad de quejas. ¿Cuántas quejas yo recibí por facturación? ¿Cuántas quejas yo recibí por, por el tipo de tecnología? No sé, activación sin, sin autorización, por la portabilidad. Ya depende pues muchísimo pues de, del servicio que ustedes estén sirviendo. Entonces, como les comentaba, como es un periodo, como es un formato con periodicidad mensual. Entonces, acá el usuario nos marcó en el mes uno recibió todas estas quejas. Luego se va pues al mes 2 y por último finaliza acá en el mes 3. ¿sí? Entonces digamos que a veces si sí se extiende un poquito más este formato en la cantidad de filas. Eh, que se reportan pero pues va asociado a la cantidad de, de, de quejas y demás que ustedes reciban. El formato t 4.3 es similar, sin embargo, ay perdón. Este, indicadores de quejas y peticiones. Es este formato, ¿sí? simplemente lo que nos, nos, nos asocia es que este formato sí tiene varias hojas al momento de, de presentar la información. Entonces, la queja, la hoja número uno, tiene ciertas información que cuántas quejas fueron, eh, a veces pues no son quejas sino peticiones, solicitudes, quejas en contra o quejas a favor. Ya pues va, depende muchísimo de cómo es el monitoreo de quejas, como pues lo indica el nombre del formato como tal. Eh, las encuestas según las eh, perdón la satisfacción de los usuarios acaban asociados de si lo, ustedes realizan no sé mensualmente una encuesta de satisfacción y el usuario le respondió que está muy satisfecho pues ya va el tipo de según las características que están acá pues ustedes reportan la cantidad de solicitudes de, de, de encuestas que recibieron de acuerdo a, a la cantidad pues de, de, de revisiones que sus usuarios le hicieron. Entonces, con respecto a esa información de esos formatos, eh, va muy asociados porque simplemente en el formato 4.2 nos dice cuántas quejas recibimos, pero en este monitoreo de quejas y peticiones, sí nos dicen ustedes cómo hicieron, eh, cómo hicieron realmente la solicitud, si la pudieron solucionar, cómo la manejaron, si recibieron solo quejas, si recibieron peticiones, si recibieron felicitaciones, que hace referencia a este formato T 4.3 en la presentación, pues que les estaba comentando, indicadores de quejas y peticiones. Entonces, eh, no sé si de pronto, pero también vamos a revisar si tenemos consultas de estos formatos que acabamos de validar y ya lo miramos. Listo, entonces permítanme un momento. Bueno, vamos a continuar y ya revisamos entonces las preguntas que nos van surgiendo. Entonces, eh, continuando con nuestra, con nuestro contenido de formatos y la estructura de los formatos, vamos a pasar a, a la parte, digamos que realmente nos interesa por muchos operadores. Listo, una, vez yo tengo el usuario y tengo la información, ¿qué tengo que hacer como tal para yo presentarle al Ministerio la información? Entonces, en este momento, eh, lo mismo. Digamos que la página de Colombia TIC se vuelve como nuestra nuestra nuestro camino inicial para poder hacer todo este tipo de consultas, ya sea de reporte de información o los o las estadísticas o todo lo que les estaba comentando ahorita. Sí, entonces aquí dejamos un enlace simplemente buscando en su navegador preferido Colombia TIC entramos acá al enlace, eh, acá como les mostraba en un principio la página, encontramos el botoncito rosa que dice ingresar. En donde al momento de hacer el, eh, el botón clic nos va a arrojar a la página de la plataforma ECA, que es el sistema de información integral del reporte de cargue del ministerio, pues en este caso establecido para que los operadores de todos los índoles, ya sea televisión, internet, postal, mensajería expresa, hagan el reporte de información. Entonces, una vez yo le doy a ingresar, nos va a arrojar esta página, que es el, el entorno como inicial, en donde ustedes como operadores de servicio y que ya hicimos todo el paso uno, que fue la creación del usuario eh, ante la mesa de servicio, ya hice todo el procedimiento de, de la solicitud, pues de del reporte como tal, ya tengo qué informaciones, qué formatos tengo que presentar como operadores ISPs y demás. Entonces, ahora sí voy a entrar aquí a Leca. Entonces, le voy a iniciar sesión. Como les comentaba, el correo de la mesa de servicios les va a enviar una información con el nombre de usuario que generalmente, eh, como les indicaba, era el, la primera letra del nombre, el apellido y eventualmente de pronto la segunda letra del apellido. La contraseña si la colocan ustedes y pues, simplemente le dan ingresar en ingresar el primer entorno o, el, o la pantalla inicial que nos va a arrojar la plataforma de es este tipo. Bueno, es parecido a, la, a, al, a cómo es el entorno que ustedes van a visualizar. Ante el ministerio y bueno, ante la página del ministerio, simplemente qué vamos a encontrar en la parte de la izquierda, encontramos pues los datos de la empresa, los datos de su usuario, ya sea el nombre, el representante, el contador de la persona que está ingresando, eh, nos va a arrojar el correo al cual ustedes asociaron al momento de hacer la creación y nos van a arrojar este tipo de observaciones. Encontramos una un entorno principal que es estilos, simplemente es eh, visualización qué color le pueden colocar. Entonces, si quieres vamos a hacer un, una tarea, voy a ingresar acá con mi usuario. Para poderlo verificar y también entonces. Entonces vamos a buscar Colombia TIC. Ah bueno, ya estoy acá en Colombia TIC. Entonces ingresamos en Colombia TIC. Nos va a arrojar la página del ECA, sistema de información, integración de herramienta Le doy iniciar sesión. Acá en la parte inicial, como les comentaba, colocamos nuestro usuario, la contraseña alfanumérica, ya sea de su preferencia, además, simplemente eh, ahí la vamos a asociar y demás. Entonces, noticias. En las noticias vamos a encontrar información referente a qué. Los procesos de activación, a veces eventualmente la CRC y el ministerio eh, en su constante actualización de información, y que pues, con medida de de agilizarle los procesos pues, a los operadores de sus servicios van actualizando las resoluciones y ¿sí? hay formatos que a veces solicitan mucha información técnica que muchos eh, de pronto dicen no, pero esto yo no a mí no me aplica o demás. En esta sección de noticias vamos a encontrar toda la información de actualizaciones de las resoluciones que ahí va a entrar lo que les decía en un, en un momento. Eh, acá podemos visualizar qué resoluciones o qué vigencias. si yo estaba presentando un formato eh, anteriormente con tal resolución y luego pasó a hacer una nueva resolución. Un ejemplo claro, el del formato T2.5, como les comentaba, ese formato estaba vigente por la resolución 6333. Sin embargo, hasta el tercer trimestre del año pasado. Pasó y fue modificado por la resolución 6890, en donde, en este orden de ideas, ¿qué significa? Que a partir del, del tercer trimestre, o sea, julio, agosto, septiembre del año pasado, los operadores de servicios, para reportar, bueno, los que le reporten este formato, tienen que hacerlo bajo esta nueva resolución. Listo, tú nos dices, ya hemos verificado qué información tengo que cargar, cómo tengo que cargarla, pero ¿dónde descargo los formatos? Entonces, para allá vamos. La, la, la plataforma ECA, como les indicaba, tiene eh, en la parte izquierda estos botoncitos. A la mayoría de operadores simplemente les va a aparecer inicio y reporte de información y consultar y manuales. Esta opción de seguridad y administración no les va a aparecer. Entonces, si de pronto van a ingresar y no, y no la pueden visualizar, no es de alarmarse. Simplemente estos son procedimientos diferentes. Entonces, en los estilos, en los estilos encontramos, pues, los que comentaba, un tipo de visualización para que ustedes lo puedan encontrar a su gusto, según, eh, pues, realmente si ya va muy asociado a sus necesidades, simplemente para ver Entonces, eh, encontramos la parte más importante de todos, que es el reporte de información. En esta, en esta pestaña, reporte de información, es donde básicamente hacemos todos los procedimientos que tenemos asociados ante el ministerio y ante la plataforma y el reporte de información. Reporte de información, consultar plantillas, que esta primera pestaña que nos arroja, como su nombre lo indica, al momento de hacer la consulta, nos va a arrojar esta pestaña inicial. En donde nos dice, listo, qué normativa vamos a buscar o el nombre del formato o la plantilla que queremos consultar. Nosotros como operadores de servicios, ¿sí? Y como se comentó en un inicio, esta, esta presentación va a quedar grabada para que ustedes puedan hacer la consulta. Y pues ya eh, hemos esbozado cuáles son los formatos como operadores de servicios que les corresponden, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar todos. Sin embargo, pues podemos también poner resolución y le damos filtrar. Una vez le demos filtrar, la plataforma ECA nos va a arrojar esta información con todas las plantillas de todos los formatos de las resoluciones que en este momento están y, bueno, estuvieron vigentes en su momento. Obviamente, como operadores de servicios, al momento de hacer la consulta, simplemente nos vamos a enfocar en los que nos corresponden y, pues, de los que debemos eh, hacer, hacer entrega y parte, pues, de la información. Entonces, listo. Resolviendo los inconvenientes, vamos a buscar cuál es la resolución que más nos aplica a nosotros. La 6333 y bueno, hay otras más adelante, pero pues bueno, la, las importantes 6333. Entonces yo como operador de servicios busco en, en todo este conjunto de resoluciones eh, hasta que encuentra acá. Listo, entonces acá encontré resolución 6333 del año 2021. Acá vamos a encontrar la información de todos los nombres, las plantillas de todos los servicios, como les comentaba, si son de postal, si son de televisión, si somos de Internet, de, de Internet móvil y demás. Entonces, el formato 1, que fue el primero que revisamos de la resolución, T1.1 ingresos, sí, acá lo podemos encontrar. Cuando nosotros nos vamos a la parte derecha, en este botón que dice XLS, va a descargar el archivo como tal para que ustedes puedan diligenciarlo. Entonces, en consultar plantillas, lo que vamos a hacer como operadores de servicios es descargar como el archivo original o el, o el archivo plano para hacer el reporte y el llenado de la información. Entonces, si aquí nos descarga la información, nos descarga con la pestañita que le comentaba, con el pestañito en rojo, que es la ayuda para poderlo visualizar y demás. Entonces, eh. Y simplemente lo que hacemos es repetir los formatos pues para los que nos aplican como tal simplemente acá en el archivo XLS. Este CSSV no lo utilizan simplemente porque pues básicamente el formato no aplica al momento de hacer la presentación. Solo aceita formatos en, en, en archivo plano de Excel. Entonces como para que lo tengan presente porque a veces descargan las otras la otra la, la otra opción y pues no va a funcionar. Y lo mismo entonces aquí encontramos todas las resoluciones de todos los formatos. entonces para hacer la consulta y el descargue pues de la información de las plantillas en este como primera primera parte inicial entonces acá vamos a subir listo entonces consultar plantillas nos vamos a a cargar plantillas encargar plantillas es como el procedimiento físico en donde ya nosotros como operadores de servicios vamos a hacer y ejercer la tarea de presentación de la información ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo de cargue eh, de un formato. Permítanme, yo me paso hasta de prueba. Y cargar plantillas. Entonces, eh, al momento de seleccionar, nos va a arrojar una, una estadística de cuáles formatos yo he cargado en los últimos cinco meses. Nos dice cuántos formatos he cargado con error, cuántos formatos he cargado exitosamente. Y nos hace como un esbozo a nivel de, de trimestres de la presentación pues, de esta información. Entonces, un ejemplo. Yo voy a seleccionar un archivo que tengo en este momento para cargar, entonces yo le doy acá a seleccionar archivo y él nos va a arrojar pues el entorno ya sea de Windows, de Mac, del que tengamos al momento de hacer la presentación, eh, en donde en donde vamos a, a, a buscar el como tal documento que vamos a descargar, sí. Entonces eh, permítame, yo busco una plantilla esta que tengo acá, formato T1.1 ingreso. Entonces entonces, la herramienta automáticamente detecta qué plantilla y qué nombre es y nos dice de una vez, mire, esta plantilla no tiene ningún registro para poder hacer la presentación, pues debe tener información cargada. Entonces, listo, vamos a hacer, vamos a, a diligenciarlo. Un ejemplo súper, súper práctico. Entonces, para este año, pues año 2023, ¿qué trimestre? El trimestre 1 el ID de servicio. Entonces nosotros como operadores de Internet vamos a decir, ah, ven, yo voy a buscar acá y somos acceso fijo a Internet, o sea que me corresponde el número o la sigla 101. Los ingresos, pues no sé, actualmente tuve 20 millones, ¿sí? Entonces la característica que aquí nos nos indica la, la, el formato es que no debe ir con el símbolo de pesos, no debe ir por lo menos 20 millones, coma eh, no el número entero como tal es la es, el, es la manera de poder digitar la información. Entonces, un ejemplo, 20 20 millones. Le digo guardar. Eh, guardar. Listo. Y ahora entonces nos vamos otra vez a la plataforma. Como ya nos arrojó un error, le decimos terminar, porque básicamente no va a ser el cargue de la información y repetimos otra vez. Entonces, esto para cualquier formato, ¿sí? El, la herramienta automáticamente detecta y confirma qué tipo de resolución es según los campos y las casillas que tiene. Entonces, un ejemplo, él nos dice, mire, ya está cargado el nombre del archivo, que ese sí fue el que nosotros leímos, o bueno, el que se descargó en la plataforma, el nombre de la plantilla, él sabe automáticamente qué formato es, de qué resolución, nos da un número de envío. Y aquí va lo importante, como operadores de servicios, debemos estar muy, muy pendientes de qué reporte o qué periodo vamos a reportar, sí. Al momento, pues digamos que eh, eh, como operadores de servicios, la plataforma a ustedes les discretiza y les eh, como que les restringe los periodos. Nosotros en este caso, pues como somos una, una eh, un entorno de pruebas, pues nos va a bajar cualquier periodo, pero entonces técnicamente para ustedes como operadores de Internet les va a aparecer solamente habilitado el trimestre 1 del año 2023. Este único periodo les va a cargar. Ahí, inclusive hagamos la prueba si yo selecciono un periodo. Por lo menos este pues me va a votar el error de que no me de que no está habilitado. Porque pues el periodo está cerrado, entonces simplemente seleccionamos. Le doy iniciar. El formato encontró un error ahí vamos a verificar entonces qué pasa cuando. cuando encuentra errores la plataforma nos tiene, eh, genera un, un paquete de ayudas. En donde si yo le doy descargar errores él nos va a descargar un archivo en Excel. Básicamente es el mismo formato, simplemente nos va a decir qué error tenemos. ¿Cuál es el error? Mira, colocamos una letra al finalizar el, el símbolo, entonces él automáticamente detecta este formato no es válido. Entonces simplemente nosotros como operadores, ah, listo, vamos a corregirlo. Eh, le digo guardar otra vez y vamos a repetir el proceso. Acá, vamos a repetir. Entonces, reporte de información, cargar plantilla. Seleccionar el archivo. Lo vamos a seleccionar. Este que está acá, que fue el último que modificamos. Le digo, ah, bueno, seleccionemos el periodo. Periodo 1 del 2023. Y le digo iniciar. Cuando la información y todo está correcto, nos va a arrojar la siguiente, el siguiente mensaje. La plantilla se ha cargado correctamente. Descargue el número del radicado. ¿Cuál es el número del radicado? Es un archivo en PDF en donde hace constancia que ustedes como operadores de servicios hicieron el cargue dentro del periodo que se confirmó y el dentro del periodo que estuvo habilitado. Este este este archivo documento ustedes lo pueden guardar. Si ¿sí? digamos que lo pueden hacer eh, para tener la evidencia, como les confirmo el reporte, igual la plataforma les arroja a ustedes, deja el historial de información de cuántos cargues hicieron, si efectivamente tuvieron éxito, si no tuvieron éxito. Eh, entonces, eh, como para poder hacer la validación, listo. Entonces, si quieren, no sé si en este momento ahora sí podemos verificar las preguntas o, vale. Entonces, vamos a continuar y ya revisamos ahorita las preguntas, listo. Eh, bueno, entonces lo que les comentaba, este formato, este archivo PDF, lo pueden ustedes documentar y lo pueden tener listo guardado, pues simplemente para hacer la consulta ante la plataforma, pues de que hicieron correctamente el carga exitoso, pues de la información. Esto con respecto a los errores de cómo se descargan los errores y pues al momento de hacer la corrección cómo se vuelve a repetir y demás, entonces eh, el proceso no es complejo, simplemente es llenar, el, llenar el formato, escoger el formato, seleccionar el periodo para el cual van a cargarlo y le dan iniciar en la plataforma, hace todo el procedimiento. Hace, eh, hace el cruce de información y si todo sale correcto, no hay ningún error al momento en los datos, no hay ningún dígito que no corresponde, pues les va a aparecer este pantallazo que estamos viendo en este momento. ¿sí? Ahora, eh, el cargue en cero, entonces digamos para resolver la duda que nos comentaban anteriormente que qué cantidad de usuarios eh, o qué tipo de información, si yo eh, ya tengo registro y demás. El ministerio entiende y da como eh, no obligatoriedad, pero pues entiende la, el, el momento del reporte desde el, desde, desde el primer instante en que como operadores ISPs eh, obtuvimos el registro TIC. Entonces una vez el ministerio les dice tienen registro TIC habilitado para ofertar servicios de internet y demás se entienden que desde ese momento deben hacer el reporte de información. Un ejemplo que nos comentaba eh, esta empresa que estaba reportada desde julio agosto del año 2021. Se entiende que desde ese tercer trimestre del año 2021 tienen que hacer reporte de información. Pero pues digamos que al momento de uno, uno hacer las solicitudes, documentos, de documentación, de validación, de la apertura y demás. Pues siempre hay como una etapa de producción y de transición al momento en que ya está implementada y que ya está en operación completa la empresa. Entonces pueden pasar dos, tres, cuatro, cinco meses en donde yo ya tengo registro, pero pues no he iniciado labores, no tengo ningún cliente, no he operado todavía eh, por X o Y motivo. Ahí está las circunstancias. Entonces, el ministerio, en este caso la plataforma ECA, habilita y da la opción a que las empresas, como tal, así no tengan usuarios o no tengan información de ingresos, no tengan cantidad de líneas, no tengan quejas o peticiones, hagan el reporte de la información. Que en este caso, se sobreentiende que cumplan eh, con, la, con la resolución o que cumplan con la condición que les dice el, el, el ministerio. Y. Eh, hagan hagan uso de de este servicio y pues que hagan reporto pero pues no tengo información y para esto está esta opción de plantillas de cargar en cero ¿sí? simplemente cuando le reporte de información les va a aparecer esta opción de cargar en cero un ejemplo entonces yo arranqué labores el año pasado en el primer trimestre del año pasado eh, obviamente no tuve no tuve clientes en el primero ni segundo ni tercer trimestre sino ya a finalizar el año empecé a recibir clientes y pues ya para este primer trimestre puedo reportar información de ingresos y de cantidad de líneas. Sin embargo, pues para los primeros dos o tres semestres no pude reportar nada porque no tenía un usuario o un ingreso. Entonces yo selecciono la plantilla. Eh, al momento de yo buscar acá, aquí nos da este campito. Si yo eh, pues la puedo buscar de las dos maneras, entrando uno por uno acá o simplemente puedo escribir resolución 6333. Él nos va a filtrar. Y nos va a decir listo, yo quiero el formato 1.1. O buscarlo por el número de formato, formato 1.1. Entonces aquí nos va a decir todos los formatos 1.1 que han estado y que no, que estaban en vigencia y demás. El último y que está en vigencia, como les comentaba, el resolución 6363, el 1.1 de ingresos. Entonces, seleccionamos la plantilla, ¿qué periodo? Pues desde el momento en que, como les comentaba, desde el momento que tengo registro TIC, un ejemplo, lo tuve en febrero del año pasado. Pero entonces, enero, febrero y marzo aplicaría para el primer trimestre del año 2022. Entonces, simplemente lo que hago es acá en el periodo, busco primer trimestre del 2022 y, no, y nos piden una razón. ¿Qué razón? Vamos a, a verificar. Cuando yo le doy acá clic, nos va a arrojar empresa nueva sin información. ¿sí? Ya depende muchísimo de ustedes como operadores de servicios. Eh, qué casuística les aplica porque pues puede presentarse muchas circunstancias para que no puedan presentar información entonces empresa nueva sin información entonces ah sí yo arranqué ya tengo registro pero pues no tuve ningún usuario entonces, pues, no sé no me aplicaría esta o, o el caso contrario en donde yo ya eh, pre, pues, presentaba una información llevaba un consolidado pues de información eh, y simplemente pues decir existir de la empresa voy a liquidarla voy a acabarla entonces pues ya Entregué los clientes a otro operador, simplemente no tengo información, pero estoy en ese proceso de transición de finalizar completo el servicio. Entonces, pues aquí está la, la observación o, o un caso dado el formato. No sé en el en ese trimestre no no tuve ninguna queja, ninguna petición, simplemente no recibí nada. Pues simplemente lo reporto y hago validación de o no presentó actividad o el operador no prestó el servicio. Porque pues en ese momento ustedes no recibieron ninguna queja o ninguna petición, y, pues no hubo como una gestión de demás. Como dando un ejemplo respecto a los formatos que nos aplican como operadores y ese peso esta opción simplemente entonces un ejemplo yo le doy acá empezar nueva sin sin información le digo crear reporte en cero este como ya hay un bueno lo que pasa es que estos son como es, como es como es un un reporte de pruebas pues ya hay un reporte registrado pero busquemos un periodo diferente para que puedan visualizar simplemente este primer trimestre del 2023 crear reporte. Ah Ya está creando también. Listo, entonces, eh, simplemente al momento de hacer la consulta, nos va a arrojar como si hubiéramos hecho un cargo de una información, nos va también eh, descargar un radicado similar al, al, al archivo que, que les comentaba, simplemente pues con la opción de cargue en cero. Nos dice cuándo hicimos esa fecha de cargue, a la hora, qué formato, qué empresa, para qué periodo y pues nos da un número de envío. ¿sí? Simplemente ahí ustedes cumplen con la, con, con la obligación de presentar la información pero pues como no tenía nada, pues no pueden presentar tampoco ningún dato como tal físico al momento de la presentación. Dentro, dentro de, de este procedimiento, lo que les comentaba, simplemente se habilita para esas circunstancias. No, no aplica en el momento en donde no es que yo sí tuve ingresos, pero el contador se me fue y no pude reportarlo por el momento. No, eh, para este tipo de cargos y eh, circunstancias y demás no aplica el cargo en cero. Porque se entiende que si tengo clientes y si tengo usuarios y demás, pues obviamente tengo unos ingresos y tengo unos accesos que sí se deben reportar. Entonces, para como que tener claridad respecto al, al proceso de cuándo y cómo utilizar el cargue en cero. Listo, que se entiende cuando soy una empresa nueva, cuando estoy en liquidación o cuando en algún momento dentro del servicio no tuve la necesidad de recibir ninguna queja o no tuve la necesidad de presentar alguna alguna novedad. Y se utilizan ese en ese proceso. Entonces, eh, dando un esbozo y continuando con el proceso de, de la plataforma, no sé si de pronto ahora sí podamos consultar las dudas de pronto. Permítanme, vamos a ver si tenemos. Ingeniero, sí, señor tenemos bastante, tenemos bastantes preguntas eh, si quiere usted me dice y vamos a, vamos respondiendo sí dale si quieres comencemos y para resolver las dudas de algunos listo entonces dice cuando la empresa no ha tenido ingresos en cuanto a los servicios de ISP se deben llenar los formatos como les comentaba en el cargo en cero si yo tengo clientes como tal sí pero si como tal no tengo ninguna eh, ninguna transacción. ¿sí? En, se, se entiende que ya tengo habilitado el permiso, ya tengo pues, todo consolidado como tal, pero aún no estoy en etapa de producción, se hace el cargue en cero. ¿sí? No como tal el formato que hicimos ahorita el ejercicio, pero sí este proceso de cargue en cero con la justificación que aparece ahí. ¿sí? Perfecto, tenemos otra pregunta y dice: En el formato T.1.3, otros valores incluye facturación eventual como instalación de. E ¿Instalación, mantenimiento, alquiler de equipos, etcétera? Sí, sí, digamos que esos otros cobros adicionales que ustedes como operadores fuera de la factura del plan, eh, que tengan un sobrecargo, sí, un ejemplo, que alquilan elementos y ese tipo como de mantenimientos que el operador les solicita, un ejemplo, una, un traslado de domicilio o trasladar el módem de la sala al comedor, ese tipo de costos adicionales va en otros valores en este formato, sí, señor. Gracias, también preguntó Jesús Cepeda, los ingresos del formato deben encajar con los ingresos del formato 1.1 y si sí, pregunta si es con IVA. No, eh, en el formato 1.3, cuando ustedes hacen la validación eh, del valor facturado cobrado, este, este es sin IVA y lo mismo para el, form para el, para el formato 1.1 es sin IVA, sí, que coincidan, sí deben coincidir en la cantidad de accesos, pero como tal no es que sí y no. ¿En qué sentido el sí y no? Cuando yo sumo otros valores y la suma total de las líneas de accesos, debería darme la suma total de los ingresos que fue el formato 1.1, ¿sí? Pero si yo solamente tomo el valor facturado, que era lo que nos mostraba, pero miramos el, el archivo. Eh, ¿Dónde está? 1.3. Y no valíamos. 1.3. Este. Eh, si yo verifico la suma total de este con la suma de ingresos aquí, pues aquí como no tengo ningún otro valor facturado, eh, esta suma debería darme la cantidad de ingresos que yo reporté en el otro formato. ¿sí? Aquí como lo, nos, nos, nos confirma la, la, la pues el formato como tal, eh, es io. Es no se deben incluir impuestos, ni los montos en mora ni demás. Va al valor no total de la suma de la facturación que se cobra por el plan, básicamente. Ingeniero, también nos preguntan si ¿sí tenemos clientes morosos que quizás no paguen nunca. Aún así, debemos reportar el valor que se facturó. Depende del tipo de servicio. Si son prepago, eh, no. Si son pospago, que se entiende que hay un cobro jurídico y demás, sí. Sí, porque aquí está habilitada la opción del ID del Estado, en donde nos dice, independientemente la, el, el tipo de suspensión, yo tengo que reportarlo, tengo que reportar ese acceso. Entonces, un usuario que está en mora dos, tres, cuatro meses, eh, pero sin embargo, pues bajo la modalidad de, de, de pospago, sí tengo que reportarlo. Porque pues el pago se entiende que él es el que paga por la cantidad de veces que utiliza el Internet. ¿sí? Entonces, por ese lado sí, sí aplicaría. Eh, Gigalan SAS preguntaba si arriendo equipos como router su antena debe registrarlos como servicios adicionales facturados. Dentro, pero dentro del formato depende depende porque eh, sería como un costo adicional que iría dentro del valor facturado sí pero pues depende el tipo de la idea del servicio porque creo que um, para el, para, el, para este tipo de circunstancias depende muchísimo para el segmento en, en donde lo están aplicando pero sí sí digamos que todo lo que todo lo que tenga que ver relacionado con, con valores adicionales fuera del plan, que yo le presto el servicio, no sé, traslados como volviendo al tema, eh, yo les doy WinSport, les doy ese tipo de canales de contenido de, de streaming, cantidades de demás. Todo eso va en estos otros valores adicionales facturados, sí señor, que al momento de hacer el cobro de la factura es donde se evidencia pues, ese tipo de costos adicionales. Entonces, eh, yo tengo un decodificador y dentro del plan, pero el usuario me pidió que le, que le asignara dos más y por cada, por cada decodificador de televisión o cada repetidor Wi-Fi. Sí, sí se, sí, se aplica dentro de este valor adicional. Listo, también preguntan, todos los formatos son obligatorios para todos. Tengo entendido que es por tamaño de la empresa. No. Retomando lo, lo, los mismos técnicamente, bajo la, la presentación que les acabo, espérame, les muestro esta acá. Bajo este formato, solamente cinco se entiende que serían obligatorios para todos. Y los demás son eventuales y los dos tienen la condición de la cantidad de usuarios, que es el formato T2.4 y el formato T2.5. Y pues el T3.2, que es de acuerdos de acceso. Eh, y el t también que está ahí de acuerdos de uso de infraestructura eléctrica, pues que básicamente es lo mismo. Del resto, el formato T1.1, T1.2, el 1.3, el 4.2 y 4.3, eh, se entiende que son obligatorios para todos los operadores ISPs, independientemente si tengo 2 o menos del 1% de la base nacional. En este tipo de circunstancias, sí. Del resto, los otros tres no son obligatorios, sí. Listo, tenemos dos preguntas sobre el formato T.1.3. Una nos la envía a un red SAS y pregunta, en el formato T.1.3, en la casilla, otros valores, si se indica un valor en la primera fila, en las otras se pondría NA o cero. En la casilla, es para mí la miramos. Eh, ¿Me la repites que pena contigo o sin, sin la falda? Claro que sí. ¿En el formato T.1.3 en la casilla otros valores? Si se indica un valor en la primera fila, en las otras se pondría NA o 0. No, no, porque mira que eh, depende para el plan que ustedes estén contratando. Entonces, un ejemplo, en este plan de 6 megas, ustedes le ofrecen, no sé, un tipo de servicio al operador, al usuario. Y ahí dentro adicional, ustedes le dicen, voy a poner una cifra X, 50 mil pesos por el WinSport dentro de este plan. Sí, entonces eso es lo que tienen que facturar acá, pero no, yo en este plan de 20 megas también ofrezco una opción de un repetidor por 30 mil pesos mensuales adicionales. Entonces depende para el tipo del plan, que en este caso es, es, es, es el código que ustedes como operadores le asignan, que en este caso eh, lo deben asociar. ¿sí? no es que simplemente yo marco uno acá, porque haz de cuenta que cada fila hace relación a un plan de servicios, no hace, no hace referencia a una suma total de todos los otros valores. Entonces, dependiendo de cada plan, si tienen un costo adicional u otro valor facturado, pues lo tienen que reportar en esta pestaña. Listo, y también quedémonos, por favor, sobre este formato que nos envían una pregunta y dice, en la celda valor facturado cobrado en el comentario tiene el siguiente diálogo, los valores reportados en este campo no serán objeto de validación respecto de los ingresos operacionales. Entonces, ¿por qué estamos comparando este valor con los ingresos donde debe ser iguales como lo indicó anteriormente? No, le, les dije que tiene que relación, más no es que realmente la herramienta haga un cruce y diga, no, es que usted me tiene que darle el mismo valor. No, no, simplemente es una comparación que se realiza al momento de hacer el cruce pues, de estos dos formatos. ¿sí? Hay un tema que se llama boletines del sector y lo que hace eh, la herramienta, sí si es verificar, digamos que con la cantidad de accesos, el tipo de valor más, no es que sea obligatorio y que sea restrictivo, como les comentaba, de que sí si este sí o sí, tiene que ser el mismo valor de ingresos, porque digamos que en los otros ingresos operacionales pueden haber otras circunstancias que ustedes como operadores presten eh, que no sea exclusivo de servicios que como tal que ustedes internen eh, hagan la integración a los usuarios, entonces. De pronto, sí, dejando la claridad, no es que sea la, eh, la relación obligatoria dentro de la plataforma o que se tenga que dar la condición para que los dos formatos queden bien. Gracias, ingeniero. Ahora nos preguntan sobre el formato T.1.2 y dicen buen día. Puede decirme si para el formato T.1.2 también tiene la participación del 1%? Este formato 1.2, eh, digamos que está al revés. Vamos a, vamos a buscar la resolución. Eh, el formato 1.2 en esta resolución. Que a veces eh, eh, sí genera la confusión. Pero entonces vamos a leer la resolución y les muestro. Okay. Más para arriba. 1.5. 3 y llegamos al 1.2. <coughs> formato 1.2, eh, entonces, en los otros, en los anteriores formatos, el 2.4 y el 2.5, la condición es hacia arriba, superior al 2, al 1% de la base nacional. Este formato tiene la condición en qué sentido vamos a leerla. Este formato deberá ser diligenciado por los operadores, bueno, proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, Fijos que de acuerdo con las cifras publicadas en el sistema de Colombia TIC tengan una participación a nivel nacional inferior al 1% de la base nacional. Entonces, volviendo al tema de acá, eh, sacando el, el 1% de la cantidad de solos que tengo acá inferior, tengo que hacer la presentación de este formato. Entonces, sin embargo, para accesos del segmento residencial. O suscriptores, bueno, pues en el tema de televisión, entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo, eh, mi nicho de negocios son, son, son residencias y eventualmente no cumplo con la cantidad del 1%, pues debo hacer el reporte de esta información, qué cuánto? Semestral. Entonces, a veces se malinterpreta en donde, ah, no, como también dice el 1% superior, entonces no tengo que presentarlo. Pero no, este formato, este, esta condición está al revés. Si es inferior, que básicamente lo que dice es que eh, la mayoría de operadores, pues que no tengan esta cantidad de usuarios, tengan que hacer el reporte de esta información. Ah, bueno, y que sean del segmento residencial, porque pues si yo tengo una empresa consolidada, eh, donde le presto servicios solamente a corporativos, pues eventualmente este sí no me aplica. Pero pues para residenciales, sí. Gracias, ingeniero. Ahora nos preguntan si se estaba presentando el formato 2, 4 indicadores de calidad para el servicio de datos fijos y no tenían el 1% de la base. ¿Deben solicitar la eliminación del formato presentado o no se vuelve a presentar ella? No, en la plataforma de K, digamos que no existe la opción de eliminación. Todo lo que ustedes, como operadores de servicios, carguen. Va a quedar registrado ¿sí? independientemente eh, si les correspondía o no les correspondía. Simplemente como para resolver la duda, no, no lo deben presentar. Eh, ni tampoco cargar en cero, sino simplemente no cumplen con la condición y no se tiene que presentar. ¿sí? Como tal, ya les queda el registro. Si sí, en la plataforma les va a quedar el registro de eh, la empresa hizo el cargue para tal periodo, para tal trimestre de ese formato. sí les queda el registro, sin embargo, pues no tiene eh, como la, la, la, la condición de que bueno, voy a eliminar los demás. No, pero pues digamos que no afecta mucho en este caso la situación. Y pues lo mismo, si no, si no lo presentan, pues no, valga ser redundante en este caso ¿no? para que les quede claro. Gracias, ingeniero. Pregunta Javier Durán. ¿Qué pasa si me doy cuenta de formatos que no se estaban diligenciando? Por ejemplo, el T.3.3. ¿Se debe cargar aunque esté fuera del tiempo límite o se espera hasta celebrar otro contrato? No, en este caso, lo mismo que respondimos hace, hace un momento. La idea, la intención de, de este tipo de capacitaciones es que ustedes reporten la información. Eh, este formato, como eventualmente no tiene un periodo, entonces, sí, independientemente de la razón de la circunstancia de que no lo puede cargar en su momento, la idea es que lo presenten, lo presenten. Ya después cuando tengan el otro sí del nuevo contrato, si se celebra el mismo o si con una nueva empresa, pues simplemente lo que hacen es eh, pues, cargarlo dentro de los 10 días hábiles. Pero si yo celebré un contrato en este año y se me pasaron los 10 días, la recomendación de la mesa sectorial es, independientemente si ya se venció ¿no? cargarlo cárguenlo nuevamente, eh, bueno, nuevamente no hagan, hagan el cargue este formato t 3.3. Tiene una condición también que les comentaba, aparte de presentar el formato como tal en físico, deben hacer eh, deben cargar también el, el, el adjunto ya lo vamos a revisar ahorita en esta opción de adjuntar archivos. Perfecto Ingeniero otra pregunta el formato T.3.1 punto aplica para ISPs? el 3.1 servicio de transporte entre municipios déjame lo vamos a revisar entonces lo mismo sí. cuando yo no tengo claro eh, si me aplica o no me aplica debemos consultar la resolución como operadores de servicios, eh, esta es nuestra biblia para poder determinar si efectivamente yo tengo la obligación de reportarlo o no tengo la obligación de reportarlo. Entonces, vamos a buscar el TT3.1. Por acá está. Esto por acá. No más abajo. 2.5. Y me pasé. Me pasé, me pasé, me pasé. Entonces, 3.3.1, servicio de transporte entre los municipios. Este formato es anual. Eh, el contenido digamos que no aplica porque simplemente lo que se hace es reportar información, no es que yo en, el, en tal mes reporté esto, no, es indicarnos ustedes cómo manejan el servicio. Entonces, este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que tengan el control, la propiedad y la posesión, la tenencia o cualquier título que ejerzan derechos sobre las redes de transporte entre los diferentes municipios se entiende fibra óptica, radio enlaces y demás. Si yo como operador que en este caso ya no sería solamente operador ISP, sino de pronto el cargo de cargo el servicio de portador eventualmente sí tengo que reportar ese formato, sí. Pero si soy solamente ISP y no tengo como tal esta condición pues de control, pertenencia, propiedad de ningún tipo pues no no me aplica básicamente. Gracias ingeniero otra pregunta el formato t 3.1 de punto que es anual y aplica para todos los servicios se debe diligencia. Eh, ¿Cuál me dice? Perdón, el, es este mismo no. T.3.1, punto sí señor. Es este mismo, eh, la misma, la, la misma observación. Si yo tengo la tenencia y demás elementos, sí lo debo reportar, si no, no, no debo hacer la validación igual a, eh, la resolución nos indica qué tipo de información es la que yo tengo que presentar, entonces digamos un ejemplo, si yo tengo una conexión de Bogotá a Medellín, acá pues obviamente coloco los datos y demás y la cantidad de observaciones de cómo lo estoy manejando y, y todo este tipo de circunstancias en el tipo de tecnología, pero pues como tal para yo decirle a un operador solamente ISP, si, tienes, si, no, si no tiene, pues efectivamente no lo tiene que reportar. Muchísimas gracias, ingeniero. Preguntan ahora, ¿el formato T.2.4 aplica independientemente de la, de la cantidad de usuarios que se tenga? No, ya lo, como le hemos mencionado, este formato T.2.4, si no, si tenemos el 1% superior, sí lo presentamos, si no, no, no se presenta. Mm, preguntan, ¿dónde se puede descargar el formato T3.3? El formato T3.3, entonces digamos que continuando en la plataforma ECA, en las consultas de plantillas. Cuando hacemos la validación de resolución, eh, la vamos a encontrar formato t 3.3. Lo que pasa es que el formato t 3.3 eh, tuvo una modificación inicialmente estaba, estaba pensada, bueno, estaba no, estaba habilitada con la resolución 6333, sin embargo, bajo la resolución 6755 tuvo una modificación. Entonces, ¿cuál es la confusión de pronto con los operadores a veces que se comunican con la mesa sectorial? No es que yo no tengo habilitado este formato. Lo que pasa es que eh, como fue una modificación y no una derogación como tal completa, ah, sigue apareciendo en la primera pestañita de la resolución 6363. Simplemente lo que hicieron fue darle aquí la modificación de la resolución tal. Porque si la buscamos aquí abajo, eh, pues efectivamente no va a aparecer. Solamente van a aparecer los formatos del 4.2 y 4.3 en indicadores de quejas y monitoreos. Entonces, de pronto... Para que lo puedan visualizar lo pueden encontrar en esa en esa en la primera opción de la resolución 63. Gracias ingeniero también nos preguntan según el formato 1.2 planes tarifarios en un mismo estrato puedo tener un mismo plan pero valores diferentes. O cómo puedo reportarlo porque siempre genera error. No, no se entiende que si yo tengo un plan bajo una misma clasificación debe ser el mismo valor no puede ser distinto. Porque pues entonces se, se, se tendría otro plan de pronto con menos características a la hora de la velocidad de descarga y demás, ¿sí? pero entonces un ejemplo, si yo tengo un plan de 10 megas en un estrato 2 eh, y voy a reportarlo dos veces, no, simplemente lo que se hace entonces es conmutarlo o sea, sumarlos y, y, aso y asociarlos dentro de ese formato, dentro, de, dentro del plan, mejor dicho. ¿sí? Entonces, como que eh, miramos el formato para poderlos explicarles mejor. Entonces, el código del plan, eh, el código del plan es único, único para cada servicio, entonces mira que aquí, aquí se repiten, sí, pero entonces lo que cambia eh, es el tipo, del tipo de servicio y el plan, entonces de pronto en este, en esas circunstancias, sí se puede repetir, pero eh, pues con valores diferentes, ah, no, pero mira que sí se pueden, valores, en, creo que es el 1.3 que no deja. entonces creo que en esta, en esta sí, sí se podría, porque mira que sí se repiten los planes sí, con el código del plan. Perfecto, muchísimas gracias. Nos preguntan cuáles son los requerimientos legales que una WISP debe cumplir para implementar IPTV. No, ya sí, tocaría hacer el escalamiento directamente con la con la revisión de registro TIC para confirmar qué condiciones y qué características y sí deben verificarlo. Porque entonces sí se yo, nos sale un poquito del tema. Yo creo que esta persona puede eh, di dirigir un correo electrónico, por favor, a mesa sectorial @mintic. .co para que podamos darle una como una atención más personalizada a la pregunta tan puntual. Sí, te pronto también entonces, a responde, eh, sí, que responde para que Sí, yo creo que puede de... copiarlos. Eh, que sí, que por favor nos envíe la consulta a esos dos correos. Bueno, nos toca. Inge tenemos más de 50 preguntas y menos de 5 minutos al aire. Entonces, no, no sé. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que eh, bo, voy a hacer una invitación muy importante a todos los ISPs que están conectados y es que estén pendientes de los correos electrónicos que tienen registrados en el registro TIC, porque a, a esos correos es que les estamos enviando la información o los recordatorios de qué vencimientos de obligaciones tienen cada mes. Además, en la página eh, de, en el micrositio de promoción y prevención del ministerio, ustedes pueden encontrar los... Eh, la pestaña de matriz de obligaciones y calendario en donde ustedes pueden revisar y tener en tiempo, digamos que pueden revisar las matrices y revisar qué vencimientos tienen para cada mes. Eh, también en nuestras redes sociales o a través del mailing les estamos contando, comunicando, recordando qué vencimientos tienen para que ustedes estén pendientes porque los formatos eh, tienen ustedes que estar muy pendientes porque dependiendo de los servicios que ustedes presten, eh, aplican ciertos formatos o no. Eh, ¿Estoy en lo correcto, ingeniero? Sí, así es. Sin embargo, entonces, eh, pues en vista que hay bastantes consultas sí. y mira, estos son los contactos para los cuales de pronto puedan remitir las consultas a la mesa de servicio sectorial, el correo y pues las líneas de extensión eh, de pronto como para contactarlos y, y hacer la validación directamente y resolverles pues, los inconvenientes que salgan de esta, de esta capacitación también, claro que sí. Sí, ingeniero, yo eh, le agradezco a todas las personas que nos han escrito y hemos, hemos tratado incluso por, por, por chat de ir respondiendo las preguntas, pero de verdad tenemos eh, como casi 200 preguntas en total. Hemos tratado de irles dando como respuesta cada una, pero pues realmente es muy difícil y hay algunas preguntas que son bastante puntuales, entonces por eso les pedimos que por favor eh, envíen. Sus, sus preguntas a este correo que se comuniquen ex, a esta extensión que aquí los ingenieros están absolutamente eh, disponibles para ustedes como ustedes se pudieron dan, dar cuenta eh, con el ingeniero Jorge hoy eh, completamente capacitados manejan el tema y pueden hacerles una atención directa y más personalizada eh, yo creo que antes de que se nos corte la la la el en vivo y no alcancemos a despedirnos. Quiero nuevamente darle las gracias al ingeniero por toda su paciencia, por su participación, por responder las preguntas. También muchísimas gracias a todos los ISPs que se conectaron el día de hoy. Les recuerdo que a partir de mañana van a poder encontrar esta capacitación en el canal de YouTube del Ministerio. Eh, está la en el chat del de la capacitación. Encuentran la lista de asistencia para que por favor la dirigencia. Por si podemos también resolver alguna otra duda o pregunta personalizada, pues ya que en estos espacios a veces se nos complica, y también quiero extender a todo, una invitación a todas las eh, ISPs que estén en Pasto y en Nariño a nuestro evento Preventic, Un Cambio por las TIC, que se llevará a cabo este viernes a las 8 de la mañana en la Universidad de Nariño, en la sede de VIPRI, para que puedan acompañarnos. Eh, no es más por hoy, de verdad, eh, quedamos con muchas tareas de responder las preguntas que ustedes tienen. Si quieren, por favor, y si y en, o en la encuesta de satisfacción, quieren dejarnos las preguntas para que la mesa... Eh, nos ayude a responderlas estamos atentos a responderlas y a pues a todo lo que ustedes necesiten Muchísimas gracias por su participación y por estar hoy con nosotros Muchas gracias